Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta segunda jornada académica, capitalismo y hegemonía en el mundo de hoy. Como, como bien sabrán, el día de ayer estuvimos con Giuseppe Lo conversando acerca del conflicto Rusia-Ucrania y cómo esto significaba un reacomodamiento mundial, tanto económico como social y también ideológico. Estuvo muy interesante eh, las intervenciones y las preguntas que se plantearon en el espacio el día de ayer y como parte de, del seguimiento de esta misma jornada por parte de la Cátedra Karl Marx, eh, vamos a darle seguimiento el día de hoy. Mi nombre es Victoria Alvarado y voy a estarlos acompañando como moderadora en este evento. En primer lugar, quiero eh, pues darles la bienvenida y agradecerles que estén en este espacio el día de hoy. La metodología que tendremos será, eh, vamos a dar es, después de esta bienvenida, tendremos también eh, la presentación eh, del tema y conferencistas por parte de Olga Pérez, que también es integrante de la cátedra. Los conferencistas en este caso, eh, muchas gracias eh, Mario Celada por estar acá y también a la maestra eh, Simona Yagenova y al maestro Mario Celada, tendrán 40 minutos cada uno para exponer sus ideas. Eh, siempre les recuerdo que... Eh, en el transcurso de la presentación, ustedes pueden plantear sus preguntas por medio de la caja de, de comentarios en Facebook y tendremos eh, un espacio para plantear estas preguntas y para abrir debate al final de la presentación de los dos ponentes. Por último, tendremos el cierre por parte del coordinador del área de antropología, Mario Sosa, eh, y entonces así será la metodología del día de hoy. También quiero recordarles que eh, en algún momento durante el evento se va a estar compartiendo el enlace para que puedan llenar asistencia y de este modo puedan obtener su constancia de participación en esta jornada académica. Eh, sin más preámbulo, entonces, le cedo la palabra a Olga Pérez, que nos estará compartiendo un poco la presentación acerca del tema y también la presentación de los conferencistas. Adelante, Olga, bienvenida. Muchas gracias, eh, Victoria. Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto el día de hoy presentar esta eh, segunda, el segundo día. Continuamos eh, con la jornada de hoy en este espacio de reflexión sobre las condiciones concretas y estructurales de los procesos materiales de la realidad. Desde la cátedra Carlos Marx estamos conscientes de que no podemos pasar por alto la realidad y su complejidad. Ayer, como nos indicaba Victoria, Giuseppe abordó una dimensión más amplia de la cuestión relativa a los procesos de transformación de la hegemonía en los órdenes económico, social, político y cultural, derivados de la pérdida del consenso hegemónico. Hoy abordaremos la misma realidad y problemática, pero a una escala más local en la que analizaremos y debatiremos sobre el impacto que este proceso de transmisión hegemónica tiene en Guatemala. Eh, una jornada que se está dando también en condiciones muy críticas, no solo en el país por todas las condiciones eh, de violencia sistémica que se están dando, de despojos violencia, de eh, violación de derechos humanos eh, sino que también eh, todo lo que es el desmatelamiento de la institucionalidad del Estado y en este caso rechazando el fraude eh, que, se está, eh, que está en marcha en la Universidad de San Carlos de Guatemala el día, que, el día de hoy pues, nos acompañan eh, dos, eh, dos conferencistas, eh, Mario Celada, que nos va a abordar el tema crisis del capitalismo en Guatemala, reconcentración y desigualdad. Mario pues, es antropólogo y economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala, eh, tiene una maestría en análisis estratégico, seguridad y geopolítica por la Universidad de San Carlos de Guatemala, y está especializado en herramientas de política fiscal y maestría en política fiscal para el desarrollo por la Universidad Rafael Landívar. Mario también es profesor universitario en la Escuela de Historia, en la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la Universidad Mariano Gálvez, y actualmente es director del Departamento de Estudios de Posgrado de la Escuela de Historia, y parte del concepto académico de esta cátedra. Así también nos acompaña Simona Yajenova, quien eh, nos eh, presentará el tema dominación, despojos y luchas contra hegemónicas en la Guatemala de hoy. Eh, Simona es politicóloga especializada en estudios eh, sobre movimientos sociales, es investigadora y profesora de, CLAC, de PLACSO, eh, Guatemala, desde el año 2000, donde ha sido parte también de su consejo académico y coordinadora del área de estudios de los movimientos sociales. Eh, cuenta en calidad de autora, coautora, con más de 15 libros publicados, así como artículos en revistas académicas de Bélgica, Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y por supuesto América Latina. Ha sido conferencista en universidades latinoamericanas y europeas y ha participado en redes académicas latinoamericanas como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, e integra eh, también la Red Intelectuales y Artistas eh, de Defensa de la Humanidad y la Red Continental Latinoamericana de, eh, Caribeña de Solidaridad con Cuba. Y su interés se concentra actualmente en dinámicas geoestratégicas globales y alternativas sistémicas, la complejidad de los sistemas dominio y despojos en tiempos de crisis y transición. Eh, en ese sentido, entonces, les damos la más cordial bienvenida eh, la exposición eh, eh, eh, estará primero Mario Celada, posteriormente Simona Genova, y, y bueno, la conducción de esta actividad está a cargo de Victoria Alvarado. Así que bienvenidas a todos y todas y a luchar por la Universidad de San Carlos de Guatemala, que lo merece como un reservorio de la memoria crítica y combativa de este país. Gracias compañeras y compañeros. Gracias, Olga. Adelante, María. Bien, muy buenas tardes. Eh, agradezco eh, el espacio para participar en, en la cátedra de Carlos Marx. Eh, me voy a permitir compartir pantalla en un momento. Un segundo. Por favor, me avisan si va cambiando ahí mi imagen. Bien, entonces... Eh, Tal cual eh, señalaba Olga, eh, yo propongo esta discusión para el día de hoy en mi intervención, Crisis del Capitalismo en Guatemala, eh, abordando un poco dos características, la reconcentración y la desigualdad. Esto pensando fundamentalmente en, en la idea en que las crisis tienen múltiples rostros y múltiples facetas, ¿no? Y particularmente cuando nos referimos a la crisis del capitalismo podemos identificar... Por un lado, aquellas personas que ganan salen, digamos, en unas condiciones favorables dentro de las crisis y la gran mayoría que son las que pierden. Podríamos hablar de dos caras de una misma moneda con relación a la crisis del capitalismo. Y la crisis hoy se manifiesta en la saque ¿verdad? Y quisiera tomarme un momento para eh, señalar nuestro repudio eh, al fraude que se está eh, eh, a, al fraude flagrante que se está desarrollando actualmente en la Universidad de San Carlos de Guatemala es lamentable que una institución autónoma y pública como la nuestra se encuentre en unas condiciones como, como las que hoy estamos viviendo ¿no? es evidente que eh, hay eh, una búsqueda de imponer a un rector señalado desde diferentes perspectivas de, de una serie de, de, de problemáticas que afectarían aún más a nuestra querida casa de estudios. Entonces creo que es importante tomar conciencia que esta es una manifestación de la crisis en el país. Es una manifestación de la crisis eh, del sistema hegemónico también en el país que va imponiendo esta lógica. Lo vemos en las Cortes, la vemos en el Ministerio Público y hoy lo estamos viendo. O sea, ¿no? Entonces yo creo que eh, como... Cátedra Carlos Marx es importante tener también una perspectiva crítica respecto a estos procesos, ¿no? Y considero que es importante que, como comunidad académica, eh, pongamos eh, nuestros focos en esta situación y señalar eh, la necesidad o el llamado a los, eh, a los cuerpos electorales a no reconocer eh, este proceso electoral a toda luz es fraudulento, ¿no? Y por otro lado, eh, instar. En este caso, a una nueva convocatoria a elecciones para la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala en condiciones éticas, transparentes y en las que efectivamente eh, no se permitan este tipo de prácticas que se están desarrollando. Entonces, creo que era importante señalarlo porque es parte de la crisis que también atraviesa nuestra universidad con una serie de problemáticas que quizás posteriormente podemos discutir. Pero bueno... Eh, hago el llamado y la reflexión crítica a, a que digamos no al fraude en el SAP. Creo que es fundamental, ¿no? Como académicos, como comunidad académica en este caso, como estudiantes, como profesores, investigadores, etcétera, autoridades incluso. Bueno, ahora entrando un poco a, a, a la materia, ¿no? El contenido de la presentación, quisiera de manera muy rápida abordar los supuestos teóricos de la crisis capitalista, que son muy conocidos, pero creo yo que tenemos que discutir. Eh, brevemente, en alguna medida sobre ellos. Luego, una aproximación al modelo, tratando de identificar sus características, que es fundamental para comprender esas dos facetas o esas dos caras, digamos, de la crisis en el país. ¿no? Posteriormente, abordar la crisis y la reconcentración. Tenemos suficiente evidencia para, para señalar cómo se dan estos mecanismos de reconcentración y cómo, inclusive, eh, el, el capitalismo en Guatemala, eh, o el capitalismo clientelar que me voy a referir a él en Guatemala, es sui generis, ¿verdad? Eh, porque inclusive desdice algunos de los supuestos teóricos que voy a mencionar al inicio. Posteriormente, abordar la crisis y la desigualdad, es decir, la otra faceta de la crisis económica, en particular eh, las condiciones eh, socioantropológicas, que, que vive la sociedad, ¿no? eh, y evidentemente cerrar con la crisis socioambiental y la resistencia, que creo yo que eh, hay una serie de, de, de variables que nos están indicando otro tipo de posibilidades en el horizonte, pero por supuesto esto requiere de mucho análisis, de mucha discusión y mucho debate. Entonces, para arrancar, eh, algunos de los supuestos teóricos de la crisis capitalista, ¿verdad?, en primer lugar, se plantea la crisis como factor sustancial del capitalismo, es decir, eh, crisis y capitalismo eh, son parte eh, de una misma condición. ¿no? La crisis ha sido siempre eh, un factor eh, fundamental dentro del capitalismo. De hecho, las crisis re, han permitido históricamente reinventar el mismo capitalismo, ¿no? eh, más allá de algunas de las... Eh, contradicciones que se hablan en el sistema capitalista eh, y algunas ideas que sobre todo eh, desde mediados de la década del siglo XX se planteaban como eh, las posibles, eh, poten las potenciales mejor dicho, eh, condiciones que podrían llevar a la caída del capitalismo. Eh, muchas de estas tesis sostenidas en los movimientos eh, revolucionarios, eh, sin considerar, creo yo, algunas variables, eh, eh, diríamos, un poco más eh, esenciales del sistema capitalista, más allá de la apariencia. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, cuando pensamos en la crisis y, y en los supuestos teóricos de la crisis, recurrimos a las causas que, eh, según Carlos Marx, eh, generaban estas crisis. ¿no? La primera era la caída de los beneficios, lo que Marx enunció como la ley de la tendencia. Eh, descendente de la tasa de ganancia, ¿no? Y pongo caída de los beneficios, entre comillas, porque vamos a ver que en Guatemala, les decía, es generis por una serie de condiciones y características que vamos a ver, ¿no? Entonces, eh, eh, es una tendencia de la descendencia de la tasa media de ganancia, y de hecho lo es en el mundo, vamos a, a ver eh, ahora en, en unos momentos, ¿no? Eh, lo otro, la mecanización y la tecnología, ¿no? Es decir, cómo esa plusvalía relativa que ya analizaba Carlos Marx en su teoría de la plusvalía tendía a generar crisis en el sistema eh, capitalista, sobre todo en términos de la generación de valor, es decir, en la teoría del valor trabajo, el valor como tal que es la esencia de la mercancía desarrollado o, o generado a partir del tiempo que se requiere para la producción de esas mercancías, es decir, una disminución de la plusvalía absoluta, porque efectivamente si... Eh, digamos que eh, sustituimos la fuerza de trabajo por eh, la mecanización, por ejemplo, en el sector agroindustrial, por decir algo, o por eh, la tecnología, esto genera un incremento de la plusvalía relativa, sin embargo, eh, tiene un efecto directo en la plusvalía absoluta. ¿no? Entonces, esto Marx lo identificaba como un problema, como una crisis eh, para el, el, las condiciones o la ley fundamental del capitalismo, que es, en este caso, la obtención de la pluralidad ¿no? Por supuesto, luego, eh, un factor o una causa fundamental es la crisis de la superproducción versus los salarios de subsistencia. ¿no? Y ahí nos vamos a, a referir concretamente a cómo eh, en el mundo de hoy tenemos multiplicidad de, de bienes y servicios eh, que bajo la idea de la libertad en, en, el, en la teoría liberal, cualquiera puede acceder, sin embargo, tenemos salarios de subsistencia e infrasubsistencia que no permiten desarrollar este tipo de consumos. ¿no? Es decir, hay productos que no pueden ser consumidos y esto efectivamente genera un problema para el sistema capitalista, ya que hay una superproducción y esto no permite efectivamente eh, el ciclo de circulación y acumulación amplia del capital Luego está la irracionalidad en el uso de los recursos. Básicamente estamos hablando de un modelo lineal en un mundo finito y a esto nos vamos a referir en la última parte, sobre todo con lo que tiene que ver con las aplicaciones ambientales, algo que se mencionaba ayer y que está muy latente hoy, que es la disputa, geoestratégica de los recursos naturales a la global, quien controle evidentemente estos recursos naturales geoestratégicos va a poder tener una posición de ventaja con relación al, al resto de potencias o de países capitalistas dominantes o hegemónicos ¿no? el problema es que es un modelo lineal en un mundo finito, siguiendo un poco las ideas de Annie y Leona, en el sentido de que eh, no podemos emular niveles de consumo de los países de primer mundo, por ejemplo el nivel de consumo que tiene Estados Unidos porque necesitaríamos cuatro o cinco mundos. ¿no? Entonces hay una irracionalidad en ese uso de recursos. Por eso estamos en una clara transición de la matriz energética a escala global y que en Guatemala se siente fuertemente. ¿no? Y por supuesto, otra causa importante la lucha de, de las causas de, de, de, perdón, de la crisis del capitalismo son las luchas sociales, ¿no? es decir, los movimientos. Sociales, populares, en ese momento se hablaba de las luchas de la clase obrera, hoy esto evidentemente se ha ampliado ¿no? a las luchas sociales en general. Eh, entonces, vemos que efectivamente, eh, por ejemplo, eh, Robert señala en, en, un, en una aproximación a la reducción de la tasa media de ganancia global, cómo efectivamente se ha venido eh, reduciendo. Eh, la tasa de ganancia en el mundo, ¿verdad? Eh, en los últimos, en los últimos años, ¿no? Si vemos, por ejemplo, desde mediados de, de la década, mediados del, del siglo pasado, perdón, hasta la actualidad, ha habido una tendencia de creciente importante, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con las crisis cíclicas que se generan, ¿no? Hay toda una teoría de los ciclos económicos inaugurado por Marx, por cierto, y después desarrollada por diferentes teóricos. Económicos, ¿verdad? Sin embargo, vemos una coincidencia importante con las principales crisis económicas. La última, por ejemplo, la devenida por eh, la crisis sanitaria del, del SARS-CoV-2, ¿no? La, la anterior, digamos, que ha sido fundamental y de la cual apenas estaba intentando salir, era justamente la crisis inmobiliaria o la crisis financiera de, de 2000. 2007, 2008. Y es bien interesante tomar estos supuestos teóricos porque inclusive eh, hay economistas liberales actualmente que plantean el derrumbe del capitalismo, cosa paradójica, ¿verdad? Porque están recurriendo a, al famoso... Eh, eh, texto de, de apuntes críticos para la economía política de Carlos Marx para tratar de entender lo que está pasando en la crisis económica global. Por ejemplo, eh, Wolfgang Streck, eh, con su obra ¿Cómo terminará el capitalismo? ¿Verdad? Ensayo sobre un sistema en decadencia. Jeremy Rifkin, en el 2015, con la sociedad del costo marginal cero. ¿verdad? El Internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo. Y Paul Mason, un poquito más reciente, en el 2019, con su texto Poscapitalismo hacia un futuro Estas no son reflexiones marxistas, pero las señalo porque inclusive dentro de la teoría económica liberal contemporánea, neoclásica, podríamos decir, se están planteando recuperar el análisis eh, de, eh, de Marx en ese sentido con relación a la, la crítica. ¿no? Entonces, eh, evidentemente, esto abre debates eh, en, en el mundo eh, económico, ¿no? y particularmente desde la perspectiva eh, liberal. ¿no? Y bueno, eh, Mazzucato plantea la triple crisis del capitalismo, ¿no? la económica, que es, esta ha sido más endémica, ¿verdad? la sanitaria que rompió en el 2020 con, con la emergencia en Wuhan del SARS-CoV-2 en, en diciembre del 2019, y por supuesto la climática, ¿no? que es una situación bastante eh, problemática que que se ha venido cada vez eh, discutiendo más con relación a la crisis del modelo civilizatorio como tal, ¿no? y las afectaciones irreversibles que se hacen eh, en, a los ecosistemas. Bien, esto para señalar de manera muy rápida algunos elementos teóricos para tratar de aprovechar de la mejor manera el tiempo. ¿no? Eh, luego, en cuanto a la aproximación al modelo de la acumulación en Guatemala. Lo primero que hay que señalar es que evidentemente tenemos una economía extractiva, es decir, un modelo extractivo eh, histórico, ¿verdad? Evidentemente, eh, el desarrollo de estas lógicas extractivas eh, es prácticamente desde la colonia, ¿verdad? Sin embargo, en contextos como el guatemalteco requiere, adquiere una serie de características importantes a, a, a entender. Primero, es el, el, la idea esta de, del crony capitalism o el capitalismo clientelar o el capitalismo de amigos, ¿verdad? Que varios... están señalado ya, como los que les cito acá en esta página, en esta ¿no? Básicamente, eh, lo que vemos es como el modelo de ascensión lineal dentro de estos eh, eh, tipos de capitalismo está basado en el, el compadrazgo y en los vínculos de amistad. Y les quiero ponérselo un ejemplo muy concreto, ¿no? El mejor amigo de, del hijo del actual presidente de Guatemala. En los primeros seis meses de, de este gobierno se hizo millonario. ¿no? Este es un claro ejemplo de este capitalismo clientelar, ¿no? Que aprovecha, eh, digamos, que la utilización de los espacios, eh, en este caso estatales, o, la, o las figuras, digamos, eh, establecidas formal e institucionalmente, para dar posibilidad de que emerjan cierto tipo de, de, de grupos ¿verdad? o de cúpulas que están tratando de eh, ascender en un modelo lineal en términos económicos, ¿no? Entonces, este capitalismo clientelar es propio de eh, sociedades como la guatemalteca, ¿no? En la cual eh, eh, se tienen oligarquías eh, que controlan el destino económico y político del país, ¿no? Y esto es algo fundamental. Eh, hay... Y, un elemento importante a, a recalcar y es la asociación histórica que tiene la oligarquía con estos regímenes autoritarios para permitir que se den este tipo de, de capitalismos clientelares o capitalismo de amigos, ¿no? Eh, Dozal, por su lado, en 2017, en un libro muy interesante sobre las élites industriales en Guatemala, en el periodo de 1870-1990, que es su periodo de, de análisis, él señala que... Eh, como eh, hay tres grandes bastiones, ¿verdad? El sector industrial, evidentemente, ¿verdad? El sector eh, o la élite financiera y la agroexportadora, que no solo es la tradicional, sino que diríamos serían como los nuevos agroexportadores que a partir de los booms que se han generado en diferentes eh, commodities y en diferentes monocultivos han logrado generar un crecimiento importante, ¿no? A partir, evidentemente, de una serie de facilidades que les da el Estado, porque el Estado también tiene un carácter importante en este capitalismo clientelar, ¿no? Entonces, es bien interesante porque Dosal señala cómo empiezan a emerger con las reformas liberales, ¿verdad?, de finales del siglo XIX, ¿verdad?, y se van a consolidar, asumiendo inclusive el poder, el poder político eh, administrativo del Estado, hacia la década del 90, ¿no? justamente en todo el proceso de pacificación que se generó como mecanismo o como antecedente de todas las políticas de ajuste estructural en esta zona, ¿verdad? y como un antecedente fundamental para eh, la apertura comercial o los famosos, los famosos tratados de libre comercio. ¿no? Es decir, llevar al, al extremo eh, las máximas del liberalismo económico clásico del SFR, faire laissez por ejemplo, el ¿no? dejar hacer, dejar pasar. ¿no? Entonces, eh, otra característica importante de este modelo de acumulación en Guatemala son las medidas proteccionistas de los capitales tradicionales. Por eso es que cuando uno analiza las crisis financieras, eh, por ejemplo, la crisis financiera 2007 tuvo un impacto y sobre todo tuvo un impacto en términos del Producto Interno Bruto y fundamentalmente en la recaudación tributaria del país, pero no afectó al sistema financiero como afectaron las crisis anteriores de la década de los 70s, 80s, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta en eso tenemos una oligarquía eh, conservadora, ¿no? Que no arriesga, que no eh, ha tenido, ta, eh, digamos, a pesar de que haya un discurso de apertura, no necesariamente está colocando activos, en riesgo en el extranjero, no, en el sistema financiero internacional. Hay medidas proteccionistas de esos capitales tradicionales, ¿no? Y por supuesto, el carácter rentista del Estado. Esto es fundamental, esto es todo lo que el mundo conoce con, eh, o de, se discute en la actualidad con todo lo que tiene que ver con la corrupción, con los mecanismos, digamos, de captación de rentas por parte del Estado para favorecer empresas extractivas, para favorecer monocultivos, para favorecer cierto tipo de lógicas, ¿no? Y es lo que eh, ha generado eh, una recaptura, diríamos, del Estado en términos de los tres poderes, como lo hemos visto en los últimos años. Eh, luego eh, tenemos eh, que hay un capitalismo patrimonial, ¿no? es decir, este pone énfasis en la relevancia de la herencia para la concentración de la riqueza y su distribución. Y ahí podemos señalar, digamos, toda esa línea histórica de los grupos hegemónicos o los grupos de poder que se, eh, que se fueron consolidando desde la colonia hasta la actualidad. no Es decir, este capitalismo patrimonial cierra las posibilidades de capitalismo. Y tenemos nuevos actores económicos, como la economía no observada o la economía subterránea, que básicamente nos estamos refiriendo al lavado del dinero, al capital mafia, al crimen organizado y al narcotráfico, ¿no? que en alguna medida ha tenido un papel importante en mantener a flote los indicadores macroeconómicos que vamos a ver en unos momentos. ¿no? Por ejemplo, la tasa de crecimiento del PIB en Guatemala en, en los últimos 20 años digamos la, primer, la primera década de, de, las primeras dos décadas perdón, del siglo XXI y una proyección hacia esta tercera década que por cierto estamos iniciando eh, un nuevo superciclo extractivo que va a ser importantísimo y hoy lo estamos viendo con esos precios asfixiantes del petróleo propiciados evidentemente por el conflicto eh, bélico o los conflictos bélicos en ciernes en, en, en, alrededor del mundo ¿no? Eh, algo interesante es ver que de, de los países latinoamericanos, Guatemala fue el segundo país con un menor decrecimiento de, de su economía en, el, en lo peor de la pandemia, digamos, en el confinamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la economía nunca se cerró, porque la economía de este país está al servicio, evidentemente, de sus grandes capitales, capitales tradicionales, y lo que se sacrificó en todo caso fueron poblaciones ...que se encuentran en, en condiciones de desprotección, ¿no? La clase, la clase trabajadora, eh, los grupos campesinos y fundamentalmente el comercio, el comercio informal. Y de hecho tuvimos un crecimiento que ha sido aplaudido por todo el mundo, ¿no? Estamos, que crecimos en el 2021 al ritmo del crecimiento que tenían países como Japón y China hace algunos años, ¿no? Rondó el 8%, el 8 la tasa de crecimiento y según las proyecciones de aquí a los próximos años nos vamos a mantener eh, más o menos en el ritmo que traíamos entre el 4 y el 3,5% del crecimiento del PIB. Evidentemente, eh, esto eh, tiene una serie de connotaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, vamos a ver que hay muchos emprendimientos y muchos eh, capitales que están recorriendo, como les decía, a este capital mafia. ¿no? Uno de ellos que se ha señalado eh, por el observador, por ejemplo, tiene que ver con eh, CGN crónico, ¿no? es decir, el capital mafia ruso, que vamos a tocarlo rápidamente más adelante. Y bueno, luego tenemos eh, una volatilidad impresionante, ¿verdad? En términos de, de los precios, hoy bien dice precios al consumidor, y acá empezamos a sentir la crisis en la cotidianidad de las familias, de las personas, ¿no? Un crecimiento impresionante. Eh, y ustedes lo ven, por ejemplo, cuando van a la gasolinera, no, se sienten casi asaltados al, al pagar el combustible, no. Eh, ayer en tierra eh, rondaban los 43 quetzales un, un galón de gasolina superior, no. A pesar de que hay un subsidio que se aprobó en un decreto en este año de 895 millones de quetzales, poco más de 100 millones de dólares a la gasolina, no. Interesante que en Guatemala como es un capitalismo, digamos, no solo eh, rentista por parte del Estado, sino parasitario y, y depredador, ¿verdad? Eh, la, el combustible es más caro en Guatemala que en los países del resto de Centroamérica que no tienen subsidio. Comparémoslo, por ejemplo, con el Salvador. ¿no? Pero esto tiene que ver con esos mecanismos de captación de rentas por parte del Estado y todas las lógicas clientelares y todas las lógicas, digamos, de agenciarse de los recursos del Estado como un botín por parte de estos capitales que, que, que controlan, digamos, de manera oligopólica o, o monopólica los diferentes mercados en el país. Y bueno, esto tiene un efecto también, eh, inclusive en el tipo de Estado y en el tamaño del Estado que tenemos. En, en promedio, digamos, eh, tenemos un... Eh, un, unos ingresos del gobierno central como porcentaje de, del PIB del 11,6%. Es la tasa más baja de América Latina y de las más bajas del mundo, ¿verdad? Y con esto se pretende muchas veces eh, financiar la política social eh, con, tratando, digamos, de, de sobrepasar las rigideces presupuestarias que también existen, ¿no? Porque este presupuesto muchas veces es consumido por diferentes... Eh, actividades que no necesariamente tienen un retorno directo hacia la población. Por eso es que eh, eh, estamos ante la presencia de un Estado que eh, es rentista, ¿no? o rent seeker, como, como se, se le denomina en, en los términos anglosafones. ¿no? Pero bueno, ese es más o menos el contexto y el desarrollo macroeconómico en, en, en, en, en, en el país. Ahora hablemos un poco de la crisis y la reconcentración, que es algo fundamental eh, para entender esa, esa mirada eh, de eh, la crisis como eh, una ventana de oportunidad para los intereses de los grupos hegemónicos, ¿no? los grupos económicos de poder. Primero señalar que desde la década de los noventas, Empezó un boom extractivo y esto viene eh, dado por eh, todo el modelo globalizador chino, un poco lo que se hablaba ayer, ¿no? China que calladita la boca se va comiendo los mercados globales, ¿no? Eh, ha generado un boom extractivo impresionante, sobre todo en la alta demanda de materias primas eh, a escala global. ¿no? Y esto generó particularmente desde principios de, del siglo XXI el denominado superciclo, ¿no? Que es un periodo... Eh, que en este caso duró aproximadamente 15, 16 años, ¿verdad? Donde se da eh, un, un incremento exponencial en los precios de los commodities, es decir, en los precios internacionales de las materias primas, y genera efectivamente una alta demanda de este tipo de, de, de recursos naturales, lo cual pone en el centro de interés a países como Guatemala, ¿no? que tienen eh, lo que... Acosta, por ejemplo, señala como la maldición de la abundancia, ¿no? Es decir, tienen tantos recursos naturales que son objeto, en este caso, de, de interés de parte de muchos eh, grupos de poder a escala global, que superan las oligarquías nacionales, es eh, decir, ¿no? Pero evidentemente profundizan la lógica del rent-seeking, ¿no? Es decir, de la búsqueda de captación de rentas por parte de eh, las élites políticas eh, parasitarias, ¿verdad? y de estos capitales patrimonialistas y clientelares de los que les hablaba hace unos momentos. Esta eh, etapa, digamos, de, del boom extractivo y del primer superciclo que terminó hacia 2016, genera una recomposición de la alianza oligárquico-militar, ¿no? y empieza todo un proceso importante de, de, del ascenso al poder, inclusive de estructuras militares, y lo vimos en años recientes, no y lo estamos viendo en la actualidad, eh, en ese papel protagónico que están teniendo estos grupos hegemónicos de poder y esta recomposición de la alianza oligárquico-militar. Por eso es importante frenar todas estas eh, luchas por la justicia transicional, por lo que pasó en la historia reciente con el conflicto armado interno. ¿no? Y a esto se le suman nuevos mecanismos de despojo. ¿no? Ya no tenemos, digamos, estrictamente eh, los los mecanismos que se, que se utilizaban tradicionalmente, sino que se generan mecanismos más sutiles. El arrendamiento, por ejemplo, es clave para la expansión de la palma africana, ¿no? Que es un mecanismo de espojo que genera una serie de complejidades para eh, el, los campesinos que ven degradadas las condiciones naturales de sus, de sus tierras, ¿verdad? Y que esto en, ya en estos momentos es un problema alimentario, pero que en el mediano y en el largo plazo nos va a disparar estos indicadores de malnutrición, sobre todo en la parte de la desnutrición crónica la desnutrición aguda. ¿no? Eh, y otra característica importante de esta reconcentración, que va también de la mano con esta idea de la recomposición de la alianza oligárquico-militar, es la violencia como manifestación de la crisis económica. Porque efectivamente eh, la sociedad, los grupos organizados, los grupos eh, eh, indígenas, campesinos mujeres, jóvenes, estudiantes etcétera, se oponen a estos procesos de despojo y de reconcentración ¿no? y entonces se utiliza nuevamente el vehículo de la violencia como una eh, forma de imponer el modelo ¿no? por eso se habla también de modelos de muerte ¿no? o capitalismo de muerte y esta reconcentración puede identificarse eh, claramente en, en, en esta dinámica ¿No? Eh, quiero hacer una cita rápidamente de Weinstein que señala que una vez que el capitalismo alcanza los límites geográficos de su mundialización, el choque inevitable de su reproducción ampliada con la barrera material-territorial del orbe inicia un proceso de superexplotación devastadora, es decir, comerse todos los recursos naturales habidos y por haber, en este caso de la periferia y la sustentabilidad natural, que exige la multiplicación de controles administrativos represivos, un poco lo que les hablaba hace un momento, para intentar mantener el parasitismo del capitalismo central. ¿no? Porque este capitalismo central ha migrado al capital especulativo y no a la producción real. Y esto es lo que tiene en grave situación a, a muchos de los países de, del, del centro. ¿no? Entonces, siguiendo con Weinstein, desde esa, desde esa óptica... La Primera Guerra Mundial, dice él, la crisis de 1929, la Segunda Guerra Mundial, la efímera recuperación, la inflación de los años 70, el la fraja, la. fracasada, perdón, fuga militarista de los Estados Unidos hacia el corazón de Medio Oriente, estoy en el siglo XXI, ¿verdad? La explosión de la burbuja financiera desde 2008, el desaceler, des, desaceler, desaceleramiento perdón, del crecimiento económico de China. Pero ante todo la multiplicación de escenarios de guerra que estamos viviendo hoy, el neofascismo que ayer se mencionaba no solo es en Europa, no solo es el, el batallón Azov en Ucrania, no, son todos los neofascistas que tenemos inclusive en el país, no, eh, ahí está la funda terror, por ejemplo, no, y la peligrosa ruptura metabólica, dice Weinstein, de la relación humanidad-naturaleza en el siglo XXI son expresiones históricas de la fase decadente de la historia global del capitalismo. Y esto es fundamental tenerlo claro porque estamos iniciando un nuevo superciclo de las extractivas y si el ciclo anterior, es decir, los primeros do, las primeras dos décadas del siglo XXI fueron violentas, la tercera década ya lo estamos viendo en tiempo real con lo que está ocurriendo en, en, en diferentes regiones del mundo, con las guerras y demás, esta tercera década va a ser mucho más violenta, inclusive para los movimientos en resistencia a estos capitales, ¿no? Y les decía, Guatemala es sui generis. Veamos la distribución del ingreso como porcentajes del PIB. Aunque la tasa media de ganancia en, en el mundo se va reduciendo, es interesante cuando uno eh, ve el cuadro oferta y de utilización del Banco de Guatemala y analiza la matriz de insumo producto del Banco de Guatemala, se da cuenta que en este país la brecha, ¿verdad? Eh, en este caso eh, nos referimos a la cuota de plusvalía que se está obteniendo. La plusvalía absoluta de la que les hablaba al inicio no se reduce, por el contrario, se amplía. Hay una desaceleración hacia el final, ¿verdad?, en la serie que les coloco acá en el 2020, pero esto tiene que ver con esa leve contracción de 1,5% del crecimiento del PIB. Pero si se dan cuenta, lo que tenemos en, en, en el país es un estancamiento de los salarios y esta crisis la vivimos todas y todos cotidianamente cuando vemos que los salarios quedaron estancados, ¿verdad? Por lo menos en la última década hemos tenido prácticamente salarios estancados. Por el contrario, ¿verdad? La cuota de plusvalía se ha ido incrementando, ¿no? La tasa media de ganancia en Estados Unidos no alcanza ni el 140%, ¿verdad? Sí. De hecho, está muchísimo más abajo. Cuando analizamos las cuotas de plusvalía y hacemos el cálculo, para el caso guatemalteco, nos damos cuenta que tenemos una cuota de plusvalía total a nivel nacional que ronda el 146%. Esta ya no es la tendencia en el mundo, pero en Guatemala, con un capitalismo clientelar, con un capitalismo patrimonial, ¿verdad? Con una economía extractiva, sigue ensanchándose esa brecha, ¿verdad? Es decir, siguen habiendo excedentes de explotación fundamentales por parte de las grandes sociedades. Eh, capitalistas. Cuando me refiero al excedente bruto de explotación eh, o se señala acá, digamos esto es lo que en el sistema de cuentas nacionales se refiere a la retribución de los activos que participan en el proceso productivo generados por empresas constituidas en sociedad ¿verdad? Entonces esto es importante porque vemos que estas corporaciones, estas sociedades siguen teniendo altas cuotas y hay una reconcentración en este caso de, de los ingresos y lo vamos a ver a detalle más adelante. La carrera hacia el fondo, eh, race to the bottom, dicen eh, en, el, en la perspectiva anglosajona, que es como la, la lógica, digamos, de ocupar los territorios, ¿verdad? Y aquí solo como ejemplo le, les pongo el caso de las empresas mineras en Guatemala, ¿no? Cómo ha habido una proliferación eh, en la búsqueda de extraer eh, los recursos eh, naturales, ¿no? Y la minería ha sido una de las, eh, de las eh, digamos, eh, eh, condiciones más complejas para la resistencia de los pueblos, ¿no? Porque se han impuesto de maneras muy violentas, y, y ya lo vamos a ver más adelante. Y evidentemente hay una proliferación de esta economía extractiva a escala global. Aquí, por ejemplo, eh, yo les señalo en este mapa... Eh, y se incorpora, digamos, en esta economía extractiva, las hidroeléctricas, petroleras, mineras, los ingenios azucareros, las plantaciones de palma africana, por ejemplo, han ido ocupando el territorio. Por eso es correcto cuando uno escucha, digamos, eh, la idea de la élite depredadora, ¿no? Porque va depredando todo. O inclusive cuando hay poblaciones que señalan que el, el extractivismo o el modelo extractivo en el país o esta economía extractiva en el país, es una herida profunda sobre el territorio, porque realmente lo es, realmente está afectando de manera muy fuerte eh, las diferentes regiones del país, ¿no? Aquí, en esta, en esta carrera hacia el fondo, vemos las disputas globales por los recursos naturales en Guatemala, no solo de la oligarquía tradicional, sino vemos, eh, en este caso, a, la, a países hegemónicos que hoy están apareciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo les señalo eh, los principales países con proyectos e intereses extractivos en Guatemala, fundamentalmente han sido los tradicionales, ¿verdad? somos evidentemente un área de influencia para, para los países del norte, del continente, ¿verdad?, fundamentalmente por el tema de minería había sido Canadá, Estados Unidos, ¿verdad? Pero miren, interesante, ya aparece con cierta importancia o relevancia Rusia, China empieza a aparecer, ¿no? Entonces evidentemente hay por supuesto otros intereses ahí importantes, ¿no? Pero ya vemos cómo eh, el, la disputa geopolítica y geoestratégica global se manifiesta inclusive en la crisis interna, ¿no? Les pongo esta tabla, ¿verdad? Eh para que reconsideremos el papel de estas potencias, ¿verdad? China y Rusia, que son modelos imperiales y modelos de globalización económica, ¿verdad? No quiere decir que esto nos van a traer el comunismo o el socialismo, no necesariamente, ¿verdad? En todo caso, estamos hablando de potencias eh, económicas eh, y militares globales y miren el nivel de importancia de las inversiones, ¿verdad? Eh, Rusia es uno de los que más ha invertido en Guatemala, 1.200 millones de dólares con CGN crónico, ¿no? Seguido de China, con AI Jaguar Energy con 900 millones de dólares, ambos en minería. Esto es solo para que nos demos una idea, por supuesto aquí podemos ver a la oligarquía tradicional, a los capitales de, de determinados países, pero quería poner eh, en foco, digamos, el papel de China y Rusia que están teniendo, que parece marginal en el país, pero que en realidad cada vez van a tener más presencia por esa alteración o esa modificación del orden mundial al que se hacía referencia el día de ayer. Y eh, Guatemala en esta carrera, hacia el fondo, le ha apostado a un modelo extractivo, una economía extractiva, ¿no? Y creo que es importante ver eh, cuál es el porcentaje de participación en el PIB total según la actividad extractiva, para que veamos que tampoco es que esto sea el modelo económico por excelencia que va a sacar, como se menciona en, en la narrativa del extractivismo, el, del, del subdesarrollo, de la pobreza al país. Las condiciones de desigualdad son terribles y ya las vamos a ver. Los agronegocios son los que más aportan, oscilando entre el 4 4,5% del PIB. Eh, luego eh, tenemos eh, lo que tiene que ver con la electricidad, Guatemala es uno de los países en América Latina que más ha crecido su oferta y su capacidad instalada en la producción de energía eléctrica, sobre todo por las hidroeléctricas que han generado tanta conflictividad, ¿verdad? Y minas y canteras que el mejor año, este fue, el 2011 fue el mejor año del superciclo para el extractivismo a escala global y en Guatemala se manifiesta sobre todo con mina Marlin, ¿no? Y después pues ha tenido una caída, es decir, en el mejor año casi alcanzó el 3% del PIB, pero en realidad ha rondado entre el, el coma 6,7% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir? Que estas economías, y particular, en particularmente eh, en la, eh, en, el modelo minero, de cada 100 quetzales que se producen en Guatemala, 60 centavos produce la economía minera. Es marginal en comparación con otros sectores de la economía más dinámicos. ¿no? Solo para que entendamos que tampoco es un gran negocio como lo estamos viendo. ¿No? y en términos eh, fiscales lo vamos a ver aún con mayor énfasis. Veamos el excedente bruto de explotación de la industria extractiva eh, al año 2020. Miren ustedes, interesante, los que mejor pagan en realidad en estos rubros extractivos es la minería metálica, la de oro fundamentalmente, la generación de energía eléctrica y el petróleo. Son los que mejor pagan a los asalariados, pero son los que tienen la mayor eh, cuota de plusvalía o el mayor excedente bruto de explotación comparativamente hablando. Aquí en minería no metálica apenas es el 12,2% no se confundan que son las grandes producciones mineras no sino que estas son las pequeñas minerías eh, eh, que se hacen a nivel comunitario, a nivel municipal o a nivel digamos departamental que no son las grandes empresas ¿verdad? Eh, y de ahí pues tenemos eh, los famosos cultivos, ¿verdad? En la parte, digamos, de, del cultivo de palma africana y de caña azúcar son, lo, son de los eh, peor pagados, ¿verdad? A escala nacional y aún así se obtiene una, eh, un excedente bruto de explotación que es bastante alto, ¿verdad? Es decir, el 38 y el 46,5% respectivamente. Veamos la carga tributaria del gobierno central, eh, el pago en este caso por parte de la industria extractiva como porcentaje del PIB, ¿no? La carga tributaria, les decía, es eh, constante, ¿verdad? Eh, una de las cargas tributarias más bajas. Pero veamos la aportación que tenemos en términos de regalías es marginal. De hecho, de, con el fin del superciclo hacia 2015-2016, el aporte es casi nulo, ¿Verdad? Y los tributos de la industria extractiva, que aquí están todos, ¿verdad? Aquí está minería, aquí está hidroeléctricas, petróleo, agronegocios, etcétera, no alcanza en, en ningún momento en toda la serie, ha superado el, el pago del 2%. ¿Qué quiere decir? Que de todo lo que se están generando, están pagando eh, menos de dos quetzales, ¿verdad? Eh, y evidentemente esto no redunda en mejorías para la población en el país. ¿no? Entonces, es un modelo por supuesto extractivo, que genera beneficios para quienes captan rentas, es decir, todas estas élites políticas parasitarias, ¿verdad? Y para esas alianzas eh, entre los capitales tradicionales y los capitales transnacionales. Y bueno, todo esto se da en un marco de violencia y, y militarización como expresión de la crisis, ¿verdad? Eh, y esto ha sido la constante, esta, esta fue la constante en las primeras dos décadas del siglo XXI y desafortunadamente se adizora una situación muy similar, sobre todo por la eh, apertura de nuevos proyectos extractivos que se están planteando eh, de acá en adelante. no. Ahorita con la eh, reapertura de la economía que, insisto, se lo decía hace un momento, nunca se cerró. ¿verdad? ¿Y cómo vemos esa violencia? Miren ustedes, les pongo esta, esta gráfica para comparar eh, esta situación. Esto es el periodo de la guerra verdad eh, de los inicios de la guerra entre el, el 54 y, y la época de los 70. Este es el periodo más álgido de las masacres. verdad eh, Todas las políticas de tierra, de tierra arrasada que se dieron entre el 80 y el 83, acá están contenidas en estos estados de sitio. Pero miren las primeras dos décadas del siglo XXI, que es lo que me interesa ver en esta crisis eh, eh, y la forma en cómo se, se impone, digamos, estos capitales. A ah, casi prácticamente igualado y superado los peores momentos de la guerra, ¿verdad? Es decir, tenemos un modelo militarizado ampliamente, ¿verdad? Y que nos va a generar, entonces, eh, condiciones para eh, conflictos y polarización social cada vez más alquilada, ¿no? La utilización de los estados de prevención y los estados de sitio a través de, de esta ley de orden público, ¿verdad? Eh, nos ha impuesto eh, un modelo eh, de violencia ¿verdad? y que genera una serie de repercusiones hacia la sociedad. Y lo vemos acá, en este periodo, muertes y asesinatos vinculados al modelo extractivo. Por supuesto, aquí no figuran eh, todas las muertes, ¿verdad? Eh, con relación a, a, a, a la violencia que se vive en el país, ¿no? Aquí solo estamos hablando muertes y asesinatos vinculados al modelo extractivo. no Y, y quiero recalcar algo que decía en su introducción, en su prólogo, Carlos Marx, en el 18 de Luis Bonaparte. Él señalaba que el capitalismo nace chorreando la, eh, lodo y sangre por los poros, ¿no? Refiriéndose a la violencia como una parte fundamental de la racionalidad y la lógica del modelo capitalista, y en este caso la imposición del modelo extractivo. ¿no? Interesante ver, por ejemplo, que Codeca está separado en esta gráfica porque es una expresión alternativa o contrahegemónica, podríamos decir, a este modelo que se está buscando o se ha venido consolidando en las últimas dos décadas, ¿no? Y en este periodo analizado de todas las muertes vinculadas al modelo extractivo, eh, tenemos eh, 28 asesinatos de integrantes de CODECA, ¿no? Por supuesto, quienes más lo sufren evidentemente son los comunitarios y campesinos. Eh, en este periodo en el que yo realicé eh, la investigación en la que me estoy basando esta presentación, fueron 51 asesinatos de, de comunitarios, campesinos, campesinas, ¿no? Eh, tenemos también el asesinato de guías espirituales, estudiantes, particularmente aquí se refleja el caso de los tres estudiantes de la VG en, en las instalaciones de CGN Prónico, ¿verdad? Eh, por supuesto, hay eh, otras afectaciones, otra, otra, la violencia, digamos, eh, la violencia y el terror que se impl implanta en este tipo de modelos también tiene respuesta de, com, como parte de la violencia social, ¿no? Y hay trabajadores Mario, de empresas es que, que han sido... Quedan cinco minutos. Ok, <ríe> vamos a avanzar rápido entonces. De la crisis y la desigualdad, bueno, el índice de Gini, el ingreso el, el, el, el, en términos del ingreso y la tierra. Eh, en Guatemala, por ejemplo, el índice de, de Gini, ¿verdad? Según el Censo Nacional Agropecuario de Concentración de la Tierra... Eh, es del punto 84, es decir, tenemos una desigualdad casi perfecta, ¿verdad? Y aquí el cinco, que es el más rico, obtiene 18 veces más ingresos que el Quintilú, ¿no? eh, ya les hablé del excedente de explotación, lo voy a trasladar, lo del gasto público lo voy a dejar para otro momento. Veamos en América Latina, eh, según los datos de la CEPAL, hay dos países que son los más desiguales de América Latina, uno es Brasil y el otro es Guatemala. Eh, y aquí vemos, por ejemplo, eh, la, la desigualdad en cuanto al ingreso eh, o al acceso al ingreso o a la generación de la riqueza en el país. ¿no? El quintil 1, que es el más pobre, apenas se queda con el 3%. De cada 100 quetzales que se producen, este quintil, este 20% de la población recibe 3 quetzales. El quintil más rico, de cada 100 quetzales que se producen en la economía, 49 se lo quedan ellos, este 20% de la población. Entonces, evidentemente, vemos eh, una serie de condiciones y a esto le sumamos la precarización laboral, ¿no? Un alta, altas tasas de informalidad, ¿verdad? Eh, más del 70% en el área rural, por ejemplo, de, del sector informal, ¿no? Eh, si lo vemos en las condiciones eh, de la, de laborales, ¿verdad? El 75% de, de trabajadores eh, no tiene un contrato, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, de, ese 70, de, de ese 20%, digamos, eh, de, este, perdón, sí, de este 20% que pueden llegar a tener un, un tiempo indefinido y pueden llegar a tener un contrato vinculados al seguro social, solo son el 18%. Es decir, están en desprotección en el 82% de los trabajadores asalariados, más todo ese porcentaje de trabajadores informales. En cuanto al ingreso promedio, pues vemos muchas desigualdades. Por cierto, las mujeres en todas las mediciones del ingreso son las que menos ganan en función de, por ejemplo, lo que, lo que ganan eh, los hombres. ¿no? Por ejemplo, las mujeres ganan menos que, que, que el hombre a nivel en todos los dominios, en un 11%, en un 11 menos que el hombre a nivel nacional. 18% menos en el área urbana metropolitana y 19,3% menos a nivel rural. Eh, bueno, aquí seguimos con los ingresos promedio y los salarios mínimos no agrícolas, que evidentemente no son ni mínimos, no alcanzan para cubrir las canastas básicas, ¿verdad? Y ya para cerrar rápidamente la crisis socioambiental y la resistencia, ¿no? Tenemos una reconfiguración de la lucha de clases y una disputa por la hegemonía. Hay movimientos de resistencia y búsqueda de contrahegemonía. Un claro ejemplo es el, el Codeca, ¿no? Como un movimiento, digamos, una expresión más radical que podemos encontrar en la sociedad hay una lucha por los bienes comunes, hoy inclusive están disputan los bienes públicos, ¿verdad? Por ejemplo, la Usac, lo que les mencionaba al inicio, y también hay una disputa por los modelos de democracia deliberativa, no esa democracia liberal, ¿verdad? Eh, y bueno, vemos que hay una alta conflictividad social. Aquí era para que viéramos un poco la conflictividad asociada. Aquí, eh, eh, desde una perspectiva, digamos, econométrica, podemos ver una, un alto grado de correlación en términos de las empresas extractivas y los conflictos. Podemos andar esto más adelante. Aquí podemos ver una correlación más directa, digamos, entre la conflictividad y el despliegue de la industria extractiva a nivel territorial y acá la resistencia en términos de los modelos de democracia eh, deliberativa que se han planteado, las famosas consultas comunitarias ¿no? que se han venido desarrollando, donde 1.2 millones de personas han participado y el 99,5% ha señalado estar en contra de los proyectos extractivos. ¿no? Aquí tenemos un caudal de fuerza política fundamental, que podría generar eh, transformaciones y cambios a nivel nacional y, y en alguna medida buscar alternativas a esta crisis. Bueno, eso ya muy corrido por el tiempo, pero muchas gracias. Muchas gracias, eh, Mario. Bueno, en esta, en esta parte vamos a, a pasar a, a escuchar a la maestra Simona Genoa. Ella nos estará hablando sobre eh, las luchas contra hegemónicas entonces cedo el micrófono a la maestra Simona de Ganova. Muchas gracias y bienvenido. El micrófono está apagado. Simona. Eh, ya. Eh, buenas tardes. Voy a subir pantalla. No sé si lo Uy. No, no es esta. Espérame un momentico. Eh. ¿Ya lo pueden ver? No, aún no se sé, mira. Yo, yo sí lograba ver la presentación. ¿Sí? ¿Ya lo pueden ver? Sí. Sí. sí. Ah, bueno. bueno, entonces, este, bueno, buenas tardes a todos y todas. Este, antes de nada, pues, muchísimas gracias por haberme invitado a, a participar en, en, en la Cátedra y eh, pues una felicitación a, a los organizadores, las organizadoras porque eh, creo que es de particular relevancia, digamos, el, el debate, la, la revisión y la discusión sobre eh, todos los aportes eh, del marxismo en sus distintas etapas de desarrollo y sus distintas corrientes, digamos, ¿no? que se han, se han desarrollado desde el marxismo clásico. ¿no? Este, y me parece que, no sé si lo pueden ver, es que no sé si veo bien, ¿ustedes pueden ver mi pantalla? Eh, la exposición, perdón. Se ve, solo que no está en modo de presentación, solo que la pudieras ampliar. Vamos a ver. ¿Ya la pueden ver? Sí, ahora sí. Ay, disculpa, ahorita estoy, ya, ya, creo que ya estoy... Lista. Bueno, entonces, este, entonces reitero eh, mi agradecimiento por la invitación y yo voy a tratar de eh, compartir algunas reflexiones eh, eh, que están como contenidas en esta exposición que se llama Dominio, despojos de y luchas contra hegemónicas en la Guatemala de hoy. Y quisiera comenzar un poco en, en sintonía lo, lo que se comenzó a abordar el día de ayer, digamos, no cómo como entender, eh, estoy escuchando no sé qué ruido en el fondo. Eh, eh, eh, un poco un, una cita de Isván Mezaros, eh, que lo publicó en El desafío y la carga de tiempo histórico, eh, donde él precisamente aborda, eh, eh, digamos, la, la crisis histórica eh, eh, que estamos viviendo globalmente. ¿no? Y él decía que eh, vivimos en una época, época de crisis histórica sin precedentes. Su gravedad se puede medir por el hecho de que no estamos frente a una crisis cíclica del capitalismo más o menos extensa, como las que experimentamos en el pasado, sino una crisis estructural cada vez más profunda del propio sistema del capital. En sí, esta crisis afecta, por primera vez en la historia, la totalidad de la humanidad y si queremos que la humanidad sobreviva, exigirá cambios rotundamente fundamentales en la manera como se controla el metabolismo social. Eh, voy a tratar de, de exponer mis ideas como en cinco puntos. Eh, primero, alguna reflexión muy breve de cómo se conecta el tiempo mundo con el tiempo nacional. Eh, dos, algunas reflexiones sobre cómo, eh, cómo el, el sistema de dominio de alta complejidad que se ha instaurado en este país eh, el tercero, eh, también la expansión y profundización del sistema de despojo, que efectivamente es multiescala y multidimensional. Un cuarto punto que tiene que ver con las contradicciones y fisuras que ya vemos y podemos observar en el sistema de dominio. Y por último, digamos, las luchas contra hegemónicas y, y bueno, cuáles podrían ser eh, perspectivas futuras, digamos, ¿no? Eh, yo diría que efectivamente coincido plenamente, de hecho lo venimos planteando desde hace varios años, que hoy por hoy estamos eh, eh, viviendo globalmente eh, una crisis y transiciones múltiples interconectadas, ¿no? que se profundizan globalmente y e impactan nacionalmente, digamos. Una de sus componentes fundamentales es la crisis estructural del capitalismo y una nueva en cuyo marco se desarrolla ya desde hace tiempo y, y lo estamos observando nuevamente ahora en época post-pandémica, una nueva etapa, digamos, de ofensiva del capital contra el trabajo y la vida, digamos. no eh, Por otro lado, eh, sí eh, constatamos la transición y disputa geoestratégica global eh, eh, que tiene múltiples aristas, múltiples dimensiones, pero una de las más preocupantes obviamente ya es eh, la etapa de haber pasado de las guerras proxies que ya hemos visto desde hace varias décadas a guerras eh, de enfrentamiento eh, entre Estados Unidos con Rusia en este caso y con China eh, eh, con repercusiones globales eh, y en cuyo marco eh, obviamente se desarrollan disputas y, y, y una serie de fenómenos que ponen en riesgo y generan profunda inestabilidad en el sistema global en esta etapa de transición por otro lado eh, vemos eh, digamos que el cambio y la transición climática capitalucénico eh, pues se está profundizando y los expertos como ya nos han planteado digamos plantean el año 2030 como el punto de no retorno y lo que podemos observar que no, no se ve eh, ninguna posibilidad eh, de que esta tendencia se pueda revertir antes del 2030. Más bien los últimos datos indican todo lo contrario. Y hay otro, eh, digamos, que, que, que es parte también de la crisis y que, de, que lo vemos y tiene múltiples repercusiones, sobre todo también en un país como Guatemala, que tiene que ver con el, la crisis y el debilitamiento del multilateralismo también del sistema Naciones Unidas y el sistema de derecho internacional, digamos, ¿no? Eh, y esto eh, eh, me parece que tiene una serie de consecuencias múltiples que hoy podemos constatar en el marco de las crisis políticas globales y en esta transición y este enfrentamiento eh, eh, y tiene una serie de repercusiones secundarias y terciarias para los países y para quienes apuestan a un, digamos, al, al, al, a, a un marco de convivencia más armónica. Digamos, ¿no? Y por otro lado, producto creo yo de la cooptación, eh, del capital de la política y los sistemas políticos y los actores políticos podemos constatar tanto en el mundo desarrollado y, y en los países donde en comillas existían, democracias liberales relativamente eh, estables, que esta eh, se constata una crisis de estos sistemas políticos y también eh, eh, la emergencia eh, global, pero sobre todo en, en, en el contexto más más de occidente, pero también en América Latina, Estados Unidos y otros de neofascismos y fundamentalismos, digamos, ¿no? Que obviamente constituyen una amenaza para quienes eh, luchan por derechos, eh, igualdades, equidades, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado podemos constatar este, que eh, de manera paralela a esta crisis que parece y es de enorme complejidad porque está interconectado entre sí, eh, si sí vemos a nivel global eh, debates eh, muy importantes digamos en torno a la importancia de avanzar en la construcción de alternativas sistémicas, vemos en todos los países del mundo resistencias populares que se están conectando entre sí hay debates sobre desconexión regional subregional, sobre la configuración de un proyecto eh, mundo multipolar y lo que podría significar significar en comparación de, de esta lógica de imposición imperial del mundo unipolar y intentos de reagrupamiento de las distintas corrientes de izquierda o progresistas eh, a nivel internacional y donde indudablemente, digamos, nuestra patria grande ha jugado un papel eh, muy importante y lo sigue jugando, digamos, no solo en términos de de las experiencias que se han tenido en el primer ciclo en comillas del progresismo, sino que por la forma como América, nuestra patria grande se ha ido conectando con África, con Asia eh, eh, y también con Europa en, en términos de este debate de que este sistema mundo tiene que cambiar eh, eh, eh, fundamentalmente, digamos. ¿no? Y por otro lado, creo yo, eh, también podemos constatar una crisis y transición, eh, una crisis epistémica, digamos, eh, eh, de las ciencias, la cosificación de las categorías que hoy eh, quedan muy cortas para explicar los fenómenos que estamos observando, que se está viviendo y al mismo tiempo eh, avances y la necesidad aún de seguir profundizando en la importancia de la descoloniz descolonización de los saberes y de las ciencias en sí, y sobre todo la, la urgente necesidad, me parece, de, de que eh, los centros de educación superior universitarias, etcétera, se independicen también de las dependencias e influencias de las grandes cooperaciones transnacionales eh, que están vinculados a un proyecto de dominio global, eh, tal como lo podemos observar hoy eh, internacionalmente, digamos, ¿no? Entonces, yo diría que en este momento histórico lo que podemos observar entonces es una transición intrasistémica global, lo que quiere decir que hay pilares fundamentales de este sistema mundo que se instauró post Segunda Guerra Mundial y post 1990 y cuyos pilares están modificándose sustancialmente en el marco eh, producto en parte de la misma dinámica de la globalización neoliberal y, la, y esta etapa de acumulación del capital, eh, pero también que digamos en el marco de una disputa geoestratégica que podemos observar hoy, ¿no? Y esta transición eh, eh, se está eh, dando eh, donde hay hay hay marcadamente una disputa por ciertos sectores, eh, por el control y dominio de la humanidad, los bienes naturales, los recursos estratégicos, y en cuyo marco la reproducción de la vida en todas sus formas y dimensiones se encuentra hoy profundamente amenazada, digamos. Y lo que podamos ver eh, como otra y lo podemos constatar en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana acá en el país, por donde vayamos o, o donde vemos, eh, cómo se ha ido profundizando la capacidad destructiva del capital que al fin y al cabo digamos, siempre ha florecido en base a la popularización de las masas, de la clase trabajadora, la mercantilización, de todas las formas de vida, el despojo ampliado y continuado, así como en las distintas moralidades de guerra, eh, lo que hoy vemos que se expanda y se desnuda cada vez más. Este, en el caso en el caso de Guatemala eh, yo diría que en este marco se podría como conectando aspectos y viendo cómo esto eh, eh, influye en, en el ámbito nacional, ¿no? Y claramente está y coincido plenamente con lo que ha planteado el colega eh, que habló antes de mí. Digamos que aquí tenemos y se ha instaurado un sistema. Eh, de profunda complejidad, ¿no? un sistema de dominio altamente complejo ¿no? que, que se ha asentado históricamente eh, sobre una robusta dominación clasista, racista y patriarcal. Y estas distintas dimensiones están dialécticamente interrelacionados entre sí y lo más importante es observar y constatar cómo se actualizan permanentemente a través de nus estratégicos, digamos, que están bajo control de la clase dominante. Entonces, en tal sentido, se trata de un sistema de dominio multiescala, multidimensional, que no tiene un locus único, como por ejemplo el Estado, sino que está diseminado a lo largo del sistema, digamos. Y... Eh, <coughs> Y cuenta y se expresa mediante una estructura de poder compleja, digamos, enraizado en el Estado, sí, en los sectores económicos controlados por la oligarquía, las mafias, eh, en poderes locales, municipales que son de importancia estratégica, sea porque son corredores logísticos para el narco, acumulación del capital, lo podemos ver reproducidos en sectores religiosos, fundamentalistas, medios de comunicación que ellos controlan, este, gremios profesionales que son estratégicos para su sistema de dominio como los abogados, tal como lo podemos observar nuevamente el día de hoy. Este, así como determinados segmentos poblacionales afines, sea ideológicamente, digamos, pertenecientes a estructuras, ex, ex, estructuras militares pasadas, presentes, eh, conservador, digamos, grupos que están muy afinados o apegados al conservadurismo religioso o, digamos, los y las indiferentes, ¿no? o quienes dependen económicamente digamos de este aparataje de poder y eh, se subordinan mediante de hacer políticas asistencialistas eh, y o eh, digamos población que por necesidad de sobrevivencia está vinculado hoy cada vez más al crimen organizado o relacionado con ciertos grupos paramilitares ¿no? entonces eh, lo que quiero decir con esto que esta, esta estructura de dominio que es enormemente complejo, digamos, se explaya en distintos ámbitos, en distintas dimensiones y se reproduce dialécticamente y tiene nudos estratégicos que eh, al fin y al cabo este, eh, que se reproducen, que se actualizan y eh, eso lo podemos observar y lo hemos observado claramente en los últimos años y, este, y tiene una, una serie de, de repercusiones, digamos, ¿no? y consecuencias eh, eh, para, para el país, digamos. Este, y esta estructura, este tejido de dominio histórico y actual eh, obviamente hoy, tal como lo hemos constatado, eh, ha, ha actualizado su estrategia y su apuesta. ¿Y a qué apuesta actualmente? Pues obviamente eh, eh, apuesta eh, por profundizar el control sobre los órganos de fiscalización y de contrapeso que pudieran limitar, limitar, frenar o desarticular su estrategia, ¿no? Este, por otro lado, hay una defensa a toda costa de sus privilegios de clase, su control sociopolítico, económico y ideológico que mantiene en gran medida e impedir que puedan prosperar y crecer y madurar suficientemente iniciativas democratizadoras emancipatorias y refundacionales y en este caso eh, en este contexto de crisis global sistémica y sobre todo crisis del capital este este bloque esta estructura esta, eh, estos sectores económicos vinculados a este sistema de dominio este al fin y al cabo su lógica hoy por hoy es garantizar el máximo saqueo y enriquecimiento en menor tiempo posible no y en este marco eh, eh, digamos se ha ido profundizando eh, eh, en los últimos años, eh, precisamente el modelo de despojo multidimensional y el, el control cada vez más eh, eh, profundo y amplio de territorios estratégicos eh, para su modelo de acumulación. Y ambos son importantes para preservar su estructura de poder y dominio, digamos, no que es multi multiescala y multidimensional. Entonces, este... Un, un tercer punto que quisiera plantear que tiene que ver con la expansión y profundización del despojo multiescala y multidimensional este, y esto eh, me parece que no podemos entender eh, eh, digamos eh, este sistema de dominio cuyo cuyo cuyo uno cuyos uno, cuyo, uno uno cuyos pilares fundamentales ha sido permanentemente pero especialmente hoy digamos ha sido eh, el despojo no y este el despojo eh, como lógica de dominio como lógica de control como lógica de imposición violenta este etcétera no eso es un es un continuum histórico este que hoy se actualiza y se profundiza en el marco de crisis global y, y otros, ¿no? Entonces, y esta, y esta intensificación de este modelo de acumulación por despojo multiescala y multidimensional, obviamente, digamos, se intensificó eh, en tiempos más recientes, en la época posguerra en el marco del neoliberalismo, y eh, todo lo que esto significó, digamos, para los países eh, en el mundo y también de nuestra patria grande acá, digamos, ¿no? Eh, y ahí es donde hay que situar que eh, este despojo no lo podemos entender como un aspecto aislado de la lógica del capitalismo y cómo funciona históricamente y actualmente. Y por lo tanto, es un despojo cuyo carácter sistémico y complejo precisamente se deriva de sus determinantes filosóficos, políticos, e económicos, socioculturales que están estructurados bajo la lógica hegemónica del capital que vivimos globalmente y nacionalmente. Y como decía que opera y se reproduce en distintas escalas, digamos, donde juega obviamente un papel el individuo, eh, lo colectivo, lo local y lo global o lo local mediante una compleja trama eh, y dinámica de interacciones este, eh, en, el cual, en las cuales juegan un rol fundamental, pues por un lado los capitales nacionales, también el capital transnacional y los estados. ¿Y los estados por qué? Porque al fin y al cabo todo el, eh, el marco jurídico del despojo que se acentuó eh, con, en la época posguerra, digamos, este andamiaje institucional y jurídico, eh, eh, obviamente ha facilitado eh, eh, este, esta, esta lógica, este, esta forma de operar eh, y, eh, ha sido, eh, y, y, y lo encontramos, digamos, en el marco jurídico nacional como precisamente una expresión del contenido clasista de este Estado, que no es ni más ni menos que precisamente la representación y la síntesis de una determinada correspondencia relación de fuerza, en este caso, digamos, del dominio clasista que se expresa en el Estado, su institucionalidad, su marco jurídico y su forma de actuar. Este... Y esto ha sido eh, estratégico para ellos para poder viabilizar y en comillas legitimar, digamos, la implantación y, y la implementación de este modelo. Eh, pero por otro lado, creo que es importante plantear que este sistema, digamos, de dominio eh, y sobre todo de despojo multiescala y multidimensional, se erige históricamente, igual como hoy, en base a la violencia, la destrucción, la muerte, tanto en los bienes naturales, sean eh, hídricos, bosques, ecosistemas, así como contra los y las defensoras de vida y luchadores por derechos humanos, digamos, ¿no? mediante eh, todo lo que ya sabemos. ¿no? Y esto, eh, y, esto eh, y la subsunción de amplios territorios a las dinámicas expropiativas del capital está propiciando y eso lo vemos particularmente hoy con todo este desplazamiento y la migración y, y, y eh, eh, el desplazamiento poblacional, el empobrecimiento, también la desestructuración del tejido social la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, etcétera, y el abandono de territorios, digamos, ¿no? El abandono, aldeas enteras que se están quedando vacías, ante aldeas y territorios donde antes vivían comunidades, donde hoy hay plantaciones de palma, donde hoy hay plantaciones de tal, donde hoy hay proyectos mineros. O sea, hay una... Eh, eh, los territorios en, en función estratégica del capital, eh, eh, hay todo un intento por vaciarlos para que queden precisamente como territorios para, para, para la acumulación, digamos, de los capitales. Y esto, eh, y esto lo podemos ver en diferentes lados. no Y esto en su conjunto, digamos, lo que, está, lo que estamos observando es eh, precisamente procesos de neocolonización y el rebostecimiento, digamos, de, de este histórico poder de la clase dominante, digamos, neocolonización de los territorios y este, el poder y la actuación, digamos, de estructuras de poder de esta clase dominante, ¿no? Eh, porque precisamente, ay, perdón, perdón. Eh, Sí, y, y requiere precisamente una, una gestión. O sea, la violencia es fundamental para que este modelo funcione. De lo contrario, no podría. La impunidad, la violencia, la gestión autoritaria del Estado, digamos, es es, es es como la pareja necesaria para que este modelo realmente se pueda implantar en el país. Se puede implantar y está funcionando de esta manera en el país. Pero por otro lado, hay toda una cosa que tiene que ver también con el dominio, el sistema de dominio en su componente ideológico, digamos. ¿no? O sea, cómo este sistema, cómo el capital, eh, eh, al fin y al cabo, está impactando... Eh, eh, eh, eh, en los imaginarios, eh, prácticas, formas de vida, que, eh, eh, en la cual la ciudadanía se convierte también en un factor de reproductor de la lógica sistémica del capital, digamos, ¿no? Y, y, y no deja de ser una fuerza motriz que hace funcionar este sistema, digamos, ¿no? Que tiene que ver con todo el dominio ideológico, digamos, eh, eh, de... de de cómo eh, verá un dominio ideológico que está siendo reforzado permanentemente por los medios de comunicación y otros, otras herramientas con que cuentan para que la población vía su consumo, vía sus prácticas, digamos, eh, eh, se ve reflejado en este modelo independientemente lo que pase o no pase en su vida cotidiana o, o comunitario y ahí vemos cosas interesantes y muy, muy complejas incluso ¿no? entonces podemos decir que lo que podemos constatar son complejas dinámicas psicosociales, culturales y políticas que al fin eh, eh, digamos convierten a los seres humanos y seres humanos eh, eh, en prácticas económicas y de consumo que reproducen precisamente las relaciones sociales capitalistas y eh, sus formas de dominio, digamos. ¿no? Y eh, hay que decirlo, obviamente, digamos, que me parece que el capital como forma societaria hegemónica ocupa casi la totalidad del espacio social actual. Y esto, eh, eh, digamos, es un tema a discutir. Entonces, eh, de manera, obviamente, eh, paralela, es importante en este marco, hablando del despojo, de y cómo ha funcionado este, este sistema de dominio lo que podemos constatar que sobre todo en la época de los últimos 30 años ha habido desde que comenzaron a aplicarse las políticas neoliberales en el país ha habido una, una transferencia increíble de recursos y bienes hacia las élites económicas, hacia este bloque digamos a esta clase dominante sea mediante procedimientos favorecidos por este eh, marco jurídico de despojo que comenzó a aplicarse en los 90 o mecanismos ilícitos digamos demostrados claramente por las investigaciones de la CICI desde la privatización de las instituciones estatales los bienes públicos el desvío de recursos estatales mediante el despojo permanente de, de tierras y territorios de las comunidades campesinas y pueblos originarios a través de la privatización y el acaparamiento no solo de la tierra, sino que acaparamiento sin que pagan un centavo por ello de los bienes hídricos, los ríos para eh, las operaciones de monocultivos, proyectos hidroeléctricos, etcétera, para no hablar y, y, y digamos de la, de la impunidad en materia de justicia laboral y, y la tasa de sobreexplotación que en este país pues llora sangre, ¿no? Entonces, todo esto en su conjunto, esta dinámica de despojo eh, eh, obviamente lo que ha, lo que ha eh, significado digamos es que este este este, esta clase dominante de alguna manera ha, eh, ha concentrado cada vez más riqueza, cada vez más poder eh, a, en, en, estos, en estas últimas décadas. Y esto tiene implicaciones políticas, esto tiene implicaciones múltiples, digamos. Y mientras, eh, eh, digamos, por otro lado, vemos la disposición, digamos, y el empobrecimiento de las mayorías, digamos. ¿no? Y aquí lo que podemos ver, es un pequeño modelo, no quiero entrarle mucho, pero donde podemos ver como el capital, digamos, al fin y al cabo eh, eh, el capitalismo y sus distintas, eh, digamos, componentes, eh, al fin y al cabo crea una, una lógica sistémica que por un lado modifica relaciones sociales, imaginarios, formas de consumo, acentúa la enajenación, alienación, el individualismo y, y la lógica, eh, salve si quien pueda, digamos, este, y genera, al mismo, al mismo tiempo, cambios socioculturales que favorecen la imposición del modelo, eh, tanto en, en lo urbano como, como en las comunidades, mediante venta de tierras, afinidad con empresas eh, y propicia división comunitaria. Y, y, y toda esta lógica y todo este marco jurídico del despojo al fin y al cabo eh, del capital se plasma finalmente en el, en el sistema jurídico político en la constitución etcétera etcétera y en las prácticas políticas sobre todo no entonces este y esto es un sistema que interactúa eh, permanentemente y obviamente hay resistencias hay luchas hay hay hay, hay lucha de clase frente a ese dominio de clase. Hay, hay luchas múltiples, eh, eh, digamos, para tratar de resquebrajar este ciclo eh, eh, muy sofisticado de dominio, eh, aunque no se ha tenido, eh, eh, digamos, hasta el momento, me parece suficiente capacidad o posibilidad para, para reorientarlo o debilitarlo sustancialmente. Eh, ahí un poco como decía el otro compañero pues ahí lo que podemos ver un poco lo, lo que hemos visto ¿no? Este, en, en las últimas décadas ¿no? O sea, violencia, despojo resistencia, destrucción de los bienes públicos los bienes comunes este, en servicio y al servicio de una clase dominante que no está dispuesto a ceder absolutamente nada hasta el día de hoy ¿no? entonces el capital en términos de una lógica de mercantilizar todo o sea mercantiliza todo. Eh, convertir todo en mercancías que sea vendible, sea comprable y fuente de enriquecimiento para determinados segmentos de la clase dominante, abarca casi la totalidad, no es solo tierra y territorio, son los bienes naturales, eh, cuerpos y vidas eh, eh, eh, los saberes, la ciencia la cultura, el trabajo la fauna, la flora las, eh, los ecosistemas o sea eh, eh, cuando, cuando vemos las distintas y, y para no hablar del sistema bancario y lo que hacen con, digamos, con las cuentas abiertas, las tarjetas, las tarjetas de crédito. O sea, toda esta lógica termina, digamos, en un continuum de despojos eh, que no tienen fin y, y están generando eh, eh, y, eh, profundas consecuencias eh, que apenas los estamos observando, digamos, ¿no? Entonces, este... Un, un, un otro punto que quisiera plantear que tiene que ver con frente a esto, eh, lo que podemos ver es que eh, frente a este, este hay contradicciones sistémicas y fisuras que ya podemos ver en este sistema de dominio, digamos. Y cuando me refiero a contradicciones sistémicas, me refiero a... Aquellas contradicciones sobre todo que tienen que ver con eh, eh, los pilares estructurales fundamentales que han sostenido y que han reforzado y reproducido el sistema de dominio tal como existe, digamos, eh, no se pueden resolver ya en el marco de este modelo político y económico tal como existe el día de hoy. Y esto, y esto ha hecho que las contradicciones se incrementan. Y, y, pero estas contradicciones en sistemas políticos más democráticos se pueden resolver o democráticos, no más democráticos, se pueden resolver, digamos, con ciertas aperturas, reformas al marco jurídico, qué sé yo. digamos este Pero aquí, como hay un cerco ferio, digamos, a cualquier transformación democratizadora, digamos, estas tensiones y problemas estructurales se intensifican y se agravan en su conjunto y afectan al sistema en su conjunto y a todos los actores de manera diferenciada, digamos, ¿no? Pero sobre todo al, al, al, a los pueblos o la población más vulnerabilizada, obviamente, digamos, los impactos de esto se agravan y, y se ven reflejados, obviamente, en sus condiciones de vida, igual lo que podemos constatar. Y eh, lo que podemos ver, al menos hasta el momento, es que no existen hoy por hoy aún suficientes contrapesos, digamos, para, para, para frenar esta, esta nueva ofensiva de esta estructura de poder, dominio que está apostando a no ceder absolutamente nada sino que avanzar en esta restauración autoritaria y esp espuria digamos no este, y lo que, lo que ya hemos visto y constatado en los últimos años es precisamente digamos esta etapa de crisis y inestabilidad que es una característica del sistema político eh, nacional que se puede prolongar y puede abrir muchas oportunidades también para los cambios, para las luchas, para etcétera, digamos. Y eh, cuando digo, digamos, las fisuras en el sistema de dominio, que es muy, muy complejo, se enchanzan y son percibibles, me refiero muy, muy, muy empíricamente, digamos, a, a plantear, bueno, por un lado, esta restauración autoritaria espuria tiene costos políticos, económicos, y acentúa, eh, digamos, la pérdida de legitimidad en comida ciudadana frente al sistema y los actores que lo impulsan. Y esto eh, habrá que darle seguimiento y cómo opera en la práctica, digamos. Por otro lado, eh, sí acentúa tensiones y contradicciones al interior del, de los grupos empresariales. Este, y por y por otro lado, eh, estas fisuras que quizás en otro momento hubieran significado eh, eh, repliegues, eh, eh, o que la gente dejara de luchar, aquí lo que estamos observando, y voy a retornar ese punto en este momento, que a pesar de la criminalización, a pesar de la represión, a pesar de la violencia sistémica que se ejerce hoy contra quienes no están conformes con este sistema de dominio, eh, obviamente las luchas continúan. Este, y, y son cada vez más antisistémicas lo que quiere decir que es una inconformidad que no solo tiene que ver con problemáticas sectoriales particulares sino que digamos tiene un, un, una crítica mucho más de fondo eh, eh, que me parecen muy muy importantes digamos lo que hemos podido observar digamos en otros en otros contextos durante los últimos eh, dos ciclos es que los cambios sociopolíticos trascendentales digamos eh, eh normalmente son antecedidos por procesos por un lado de acumulación de criticidad con lo existente lo que quiere decir que hay cada vez más sectores de la sociedad que cuestionan el dominio que dicen no frente a la imposición frente a la injusticia, frente al permanente agravio por el capital, por el patriarcado por el racismo estructural y, y eso creo que sí lo podemos constatar acá y que me parece muy comprobable y muy, muy importante digamos. También eh, cuando se observa la emergencia de nuevas fuerzas protagónicas que construyen contra hegemonía en el ámbito de saberes y prácticas sociales, aunque no tengan aún suficiente fuerza para irrumpir y realmente constituirse en una alternativa. Eh, eh, como tal, pero eso también ya hoy por hoy son mucho más visibles y, y es importante, digamos, y es producto de esa, de esa contracción, eh, de esa conformación de fuerzas contrahegemónicas que se están eh, desplegando y organizando. ¿no? Y por otro lado, y si bien es un tema a discutir, Digamos, eh, cuando comienzan a evidenciarse crisis en una forma de ejercer el dominio por las élites, digamos. Este, y si bien acaba de decir que es un sistema de dominio robusto, un sistema enormemente complejo que se actualiza permanentemente, es muy interesante y se puede ir observando, digamos, cómo, eh, digamos, eh, está pidiendo legitimidad y como la pérdida de legitimidad en los sectores que tradicionalmente los han apoyado, este, eh, eh, eh, pierde, eh, eh, readecúa o intenta readecuar su forma eh, de operar y, este, y, y, pero bueno, digamos, eso ahí no hemos llegado como tal, pero en otros contextos previos a cambios sociopolíticos tran, tran, estratégicos trascendentales, eh, si eh, esta forma tradicional de ejercer el dominio, ellos ya no son capaces de imponerse unilateralmente porque el sistema en sí ya entra en una crisis lo que todavía no vemos acá, pero digamos, me parece que hay como pequeños atisbos de esto que, que hay que analizar con más profundidad. Y lo que ya decía, digamos, la, la intensificación de las contradicciones que vuelven inestable el sistema, y lo interesante es que las reglas del juego del sema que ellos, la misma clase dominante con su estrategia de dominación comple, compleja, diseñó hoy eh, están rompiendo su sus propias reglas del juego, digamos, no, este, y esto es muy interesante, digamos, este, como para observarlo, digamos, ¿no? Eh, y habrá que ver cómo esto se, se, se despliega más adelante, ¿no? Y claro, hay un aspecto que, que en este marco es fundamental cuando ya se visibilizan claramente diferentes modelos de Estado-Nación que están en disputa, eh, en torno a las cuales se movilizan distintas fuerzas sociopolíticas. Y si bien esto no lo vemos aún, digamos, los gérmenes, digamos, de esto, con las propuestas que ya están sobre la mesa, lo que se está discutiendo eh, por parte de los pueblos originarios, el movimiento de mujeres y otros, vemos ya digamos un cambio importante entre preservar este estado eh, o apostar solo a reformas parciales de estado a comparación de plantearse otro estado otro modelo de estado mediante constituyente etcétera etcétera que nos está acercando eh, paulatinamente me parece a, a, a un proceso que, que, que lo vamos a ver más temprano que nunca ¿no? entonces este Indudablemente, si bien estos incisos diversos, digamos, eh, lo podemos constatar en otros, en otros países, en otros contextos, veo en el contexto nacional, y por eso hablo, que ya hay contradicciones sistémicas y fisuras en el sistema de dominio que sean interesantes para observar cómo se desarrollan, y este, porque algunos de estos, creo que ya los podemos observar, y me parece que, que nos deben dar mucha, mucha esperanza. Y, y a pesar del contexto tan negro que, que nos parece y tan, tan difícil, eh, eh, también apostar a la, a la esperanza. ¿no? Este, por otro lado, yo creo que sí es importante eh, visualizar que las luchas frente al sistema de dominio actual y el modelo hegemónico global y nacional y local es sumamente compleja y requiere una articulación entre distintas fuerzas, o sea, la construcción de un sujeto crítico con capacidad de actuar eh, desde distintos ámbitos y trencheras frente a los pilares que sostienen y reproducen este sistema de dominio, mientras al mismo tiempo avanzan, concretan sus alternativas eh, y que tienen que ser las semillas sobre el cual se edifica un sistema mundo distinto, ¿no? Este y esto eh, me parece que en esta etapa a nivel global estamos con muchas dificultades y a nivel nacional yo creo que en este marco podemos podemos observar mucha muchas cosas no y yo creo que ahí la lucha contra hegemónica digamos eh, me parece importante y, y, y digamos eh, entender un poco cómo voy, voy a avanzar porque no sé cuánto tiempo me queda este. Cinco minutos. Sí. Ah, sí, va, ya, ya voy terminando, entonces voy a avanzar más. Entonces yo lo que, lo que puedo eh, constatar es que a nivel nacional, frente a este sistema de dominio en un tiempo de crisis y transición global que nos impacta eh, internamente también, este lo que podemos ver que hay que la praxis de los movimientos sociales eh, eh, eh, hay, hay poderes hay prácticas y saberes contrahegemónicos digamos ¿no? Que, que son ideas imaginarios relaciones etcétera que surgen en negación a, y oposición al sistema de dominio y al pensamiento hegemónico como tal digamos no y ahí es donde donde podemos ver en distintos ámbitos todo el tema del pensamiento crítico digamos que está abonando Amenaza esa batalla ideológica política contra hegemónica que ya se da acá, eh, que es un proceso paralelo de construcción y deconstrucción, y lo podemos observar eh, en cambios discursivos, en cómo se analiza al Estado, al sistema, eh, eh, a las élites eh, eh, como tal, ¿no? Este, y ahí, pero también lo podemos observar en la creación de categorías nuevas, ¿no? Que desnudan los pilares del sistema de dominación y las fuerzas que la reproducen, ¿no? Entonces, ahí emergen, bueno ya como las que emergieron ya casi hace 20 años todo el tema de defensa del territorio pero hoy se habla de reconstitución territorial, se habla y sobre todo desde las feministas, toda esta reflexión sobre el territorio mujer y cuerpo eh, en su lucha también contra el patriarcado, contra el capital, toda la categoría de descolonización digamos de prácticas y saberes de despatriarcalización del sistema, la desmercantilización de todo el sistema y de todas las formas de vida, digamos, apostando indudablemente a, a otra lógica sistémica. Y creo que se está avanzando, eh, digamos, a lo menos en, en la utopía que nos hace caminar hacia creaciones de un horizonte emancipador, digamos, ¿no? este, que eh, se concreta eh, aún en cosas abstractas, digamos, pero en todo caso que se sumen en el buen vivir, en, en ya la lucha por una nueva constituyente plurinacional, popular, en eh, el hecho eh, de cómo se habla de la economía la, para la vida, ¿no? la economía subordinada o la lógica del capital y su lógica destructiva. Este... Y categorías que, que están construyendo, digamos, eh, o contribuyendo a construir y reconfigurar identidades colectivas de nosotros y nosotras, que no son las construidas por las élites, la clase dominante, el capital, digamos, o, o, o, o, o, o, o quienes ejercen el dominio, ¿no? Entonces, en pocas palabras, entonces, me parece... Eh, eh, en medio de este sistema de dominio complejo en un contexto de crisis y tensión y transición, eh, sí creo yo en, en, en el país, eh, obviamente creo que hay avances en las luchas contra hegemónicas que tienen obviamente enormes dificultades para madurar, para conectarse debidamente, pero, pero yo creo que estamos en una etapa digamos, donde esto tiene mucho más oportunidades o posibilidades de darse que en otro, en otro momento. Y requiere, y con esto termino, digamos, entendemos que el sistema de dominio es complejo, multiescala, multidimensional. La estrategia, digamos, del campo popular, de las luchas populares, eh, de las fuerzas contrahegemónicas, antisistémicas, la estrategia tiene que encuadrar con la complejidad de la estrategia de dominio, de lo contrario, no vamos a poder avanzar eficazmente en debilitar sus mecanismos reproductores, que es donde más dificultades hemos tenido. Muchísimas gracias y yo termino con esto. Gracias. Muchas gracias, Maestra Simona, por, por esta, esta ponencia. Realmente resulta muy enriquecedor y muy interesante, no solo la conexión que que existe entre las, la, la hegemonía y la resistencia que me parece interesante ese análisis eh, posteriormente vamos a pasar a la parte de las preguntas entonces eh, pues les hago la cordial invitación a los oyentes que se encuentran en Facebook que por medio de la caja de comentarios nos puedan hacer llegar sus dudas y comentarios también acerca de estas dos ponencias a cargo de Mario Celada y de Simona Yagenova la primera pregunta que tenemos acá en el chat de Zoom eh, menciona, Mario, a pesar de los cambios en el modelo de acumulación, nos mantenemos, además del carácter extractivo, como un régimen primario exportador productor de materias primas. ¿Qué papel juega este carácter en el modelo actual? Sí, gracias Victoria. No sé, eh, supongo, va a ser una pregunta a la vez o... o... Revisamos varias y luego se responden. Es consulta. Eh, es basada en la experiencia de ayer se hizo una pregunta y ah, una igual. respuesta. Y cuando bien, pues, vayamos avanzándolo. Ok, está bien. Eh, sí, con relación a esta, a esta pregunta que creo que la hace Olga, ¿verdad? Eh, ella señala cómo... Eh, ¿Qué papel juega el, este carácter de modelo primario exportador? pues de hecho es la base, ¿verdad?, del, del modelo extractivo. ¿no? Yo creo que es importante resaltar que el modelo de acumulación histórico, ¿verdad?, en, en países como el nuestro, ha basado su performance en el extractivismo, ¿verdad?, en el extractivismo a toda escala, y no solo en términos de los recursos naturales, sino efectivamente de la extracción de valor en, en el sentido marxista, digamos, de la plusvalía. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, este régimen primario exportador es la esencia de la economía extractiva en, en Guatemala, desde una perspectiva histórica. ¿no? Por supuesto que ha tenido ciertas modificaciones, ciertos avances a partir de, de la entrada, de nuevos eh, eh, cultivos, ¿verdad? Fundamentalmente, y, y yo siempre insisto, inclusive con el grupos de estudiantes, poner mucha atención al tema de la palma africana, ¿verdad? Yo creo que es uno de los eh, monocultivos más lesivos que se han desarrollado. No quiero decir que los otros no, pues, pero me refiero al, al alto impacto que tiene y sobre todo en términos de la eh, soberanía y la seguridad alimentaria, creo que es algo a lo que hay que ponerle mucha atención porque es un monocultivo que genera un fuerte impacto ambiental y evidentemente social, ¿verdad? Sobre todo en la pérdida de la biodiversidad, ¿verdad? Etcétera. Entonces, sí, esa es, esa es la esencia, ¿verdad? Ese régimen primario exportador es la esencia del modelo de acumulación en Guatemala. Muchas gracias, Mario. Tenemos otra pregunta de Mario Sosa y menciona cómo entender el planteamiento de la orientación a la inversión especulativa en comparación con la inversión productiva del capitalismo, cuando en América Latina se intensificaron las inversiones en minería, producción energética, agrocombustibles, entre otras materias primas. Imagino que esta es para ti, porque es lo, en, te... en, Digamos que en una escala global sabemos que, que ha habido disputa de los, eh, de, de, digamos, de los dos grandes sectores del capitalismo hegemónico global, ¿no? Por un lado, el capitalismo o el capital eh, financiero especulativo global, a, a, abocado, digamos, al sistema financiero internacional, a esa arquitectura que data de Bretton Woods y que hoy está en entredicho, ¿no? Versus eh, el retorno al capitalismo real, ¿no? Es decir, a la producción real, concreta, ¿verdad? Eh, de, de bienes y servicios, ¿no? Eh, y, o de bienes en particular. Y por eso es que eh, un poco la lógica... Ha sido la, desde la perspectiva de la, de la economía liberal, es la externalización ¿verdad? y la transferencia de estas fábricas que son más contaminantes, que tienen una serie de, de regulaciones que son muchísimo más sólidas o más fuertes en sus países de origen o en, o en los lugares, digamos, donde de, los, de donde los capitales eh, eh, tienen, digamos, sus, sus matrices. O sus filiales centrales, ¿verdad? Entonces, eh, digamos que no hay contradicción en el sentido de que lo que los países de primer mundo han hecho es trasladar, en este caso, la extracción de, de commodities y, y, en este caso, fundamentalmente materias primas, ¿verdad?, a países eh, en, en vías de desarrollo, países tercermundistas, como ustedes quieran llamarlos. ¿Por qué? Porque hay además una lógica, por eso yo hablaba de la disputa geoestratégica, recursos naturales, ¿no? Porque hay una lógica de preservar sus reservas, ¿verdad? Estos países están preservando sus reservas y están en la lógica de saqueo, acaparamiento y agotamiento de los recursos del resto de los países. Entonces, eh, lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, si lo pensamos en términos del extractivismo a escala global, tenemos el modelo neoliberal, ¿verdad? En América Latina y en particular en el sur tenemos el modelo del no extractivismo, ¿no? Donde estos gobiernos de carácter de, de progresista o, o vinculados a, a posiciones de izquierda, ¿verdad? Eh, hicieron básicamente lo mismo que hace el capitalismo extractivo global, ¿no? Es decir, utilizar un modelo de economía extractiva para eh, aprovechar ese boom extractivo que no ha parado, ¿verdad?, y ese superciclo que terminó, les decía yo, hacia 2015, 2016, y que justamente en el año de confinamiento, hacia finales de 2020, 2021, eh, cuando vemos eh, los precios internacionales de las materias primas o los commodities, como se conoce en el sistema financiero global, vemos un nuevo superciclo, ¿no? Entonces, el que América Latina haya dado ese giro a, a utilizar, digamos, eh, la minería, la producción energética, agrocombustibles, es producto de las presiones de la demanda, de las demandas globales, que trascienden inclusive eh, el carácter político ideológico de los gobiernos. Porque acá podríamos pensar en que mañana en Guatemala siente una perspectiva revolucionaria, de izquierda, como ustedes quieran eh, denominarla, pero el modelo extractivo no se puede frenar tan fácilmente, no estamos ante una dinámica global. Entonces, lo que estos países han hecho es utilizar y aprovechar los recursos naturales o la riqueza natural de estos países en desarrollo o de los países latinoamericanos, trasladando evidentemente todos los costos asociados, ¿no? Desde el costo ambiental, ¿verdad? Todas las externalidades negativas que en términos económicos se generan hasta... Eh, el costo social, ¿no? Por ejemplo, cuando uno eh, analiza en el contexto guatemalteco, eh, yo les comentaba que no rondaba en su conjunto, digamos, toda la industria extractiva no supera el 7% del PIB como aportación, ¿verdad? Pero genera más del 70% de la conflictividad social que tenemos en el país. ¿Por qué? Porque se trasladan esos costos, las externalidades ambientales y las externalidades sociales se trasladan a estos países. Y recordemos que al principio es materia prima cuando es extraído. Pero cuando ya entra al concierto internacional, esa materia prima se transforma en commodity y ahí sí se vincula, Mario, con el capital especulativo global, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vemos es una especulación. Hoy lo vemos con el petróleo, ¿no? Lo vemos con los precios del níquel, lo vemos con el precio del oro, lo vemos con eh, los precios del uranio y con todos estos, digamos, minerales, eh, etcétera, que son geoestratégicos, ¿no? Los precios del azúcar, los precios del aceite, de palma, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Mario. Tenemos otra pregunta. Esta es para Simona y plantea esta, la siguiente cuestión. ¿En qué estado se encuentra el sujeto político para pensar en la posibilidad de trascender la problemática que analizas? Adelante, Simona. Eh... Pues a mí no me gustaría eh, utilizar la, la palabra en qué estado está, digamos. Yo entiendo, digamos, la lucha de los pueblos, eh, digamos, como, como, como parte de dinámicas eh, que eh, no, no pueden como, como se a estado, digamos, eh, sino que más bien lo que podemos constatar como, como procesos hoy es eh, la, la configuración, digamos, de múltiples, eh, de múltiples fuerzas sí que coinciden hoy discursivamente en su análisis, en sus planteamientos, en sus comunicados, que este sistema ya no da para más que no es una cosa que se hablaba hace 15, 20 años, y esto indica un salto cualitativo en términos de la necesidad de trascender hacia cambios sistémicos más profundos. Dos, en que desde, desde las distintas fuerzas, sobre todo pueblos originarios, el movimiento mujeres y otros, digamos, que son como, digamos, las fuerzas más activas, más, más que han que han desplegado más energía en la resignificación de categorías, en repensarse en términos de este momento histórico y en visualizar una nueva eh, utopía, una nueva etapa para, para este país. Digamos, este, eh, eh, ideas comunes de lo que tienen que cambiarse y que son los, las bases sobre las cuales eh, hay posibilidades de construir un proyecto político alternativo común. Y esto eh, lo podemos ver tanto en el proceso de las propuestas de Codeca, en el de CPO, en el de y otros, ¿no? incluso en, en los mismos partidos de izquierda, digamos. Esto, eh, para, digamos, es, es también un salto, un salto ideológico, un salto cualitativo que no garantiza que en lo inmediato esto conduzca, digamos, a una unidad de acción o acuerdos políticos de carácter estratégico para transitar ese periodo, pero son avances muy importantes. Por otro lado, creo que, que tenemos... Eh, digamos, una, las resistencias comunitarias eh, digamos que estamos encontrando frente al modelo de despojo en su, en su variedad y, y su multidimensionalidad, son comunidades este, que, que están ahí y resisten heroicamente, este, heroicamente, a pesar de la violencia, a pesar de la represión, a pesar de digamos Y el caso de las comunidades, por ejemplo, eh, eh, eh, en el caso impactados por el proyecto minero eh, del Store es, es un buen ejemplo, digamos, ¿no? Este, y, esta, y esta resistencia tiene un, un enorme valor simbólico político porque, porque niega digamos la imposición autoritaria, niega digamos, eh, y, y no se deja subordinar por la imposición, impuesto por finqueros, por mineros, por el mismo Estado burgués, corrupto, criminal que tenemos, sino que siguen y siguen avanzando y siguen haciendo planteamientos. Este, entonces, es, es muy dinámico, digamos. Hoy quizás no podemos hablar de un sujeto en comillas político unificado, que eh, eh, ha diseñado una estrategia articulada frente al sistema de dominio, pero sí podemos hablar de sinergias, podemos hablar de saltos cualitativos, podemos hablar de nuevos imaginarios y prácticas que están emergiendo que van totalmente en contra y a, a, a, en contra del sistema de dominio que se está imponiendo y en rechazo a este sistema de dominio. Y eso tiene un enorme valor político, digamos, ideológico político. Y por otro lado, yo creo que las conexiones y una, una cosa que podemos observar, eh, lo, lo, los encuentros entre mujeres, eh, comunidades en resistencia, pueblos originarios, comunidades campesinas, eh, compañeros del movimiento, compañeras del movimiento mujeres, eh, compañeros y compañeras del movimiento sindical y, y, y, y, y estos encuentros que, que, que nutren también las perspectivas, el, el acercarse a la realidad del otro digamos, incluir sus demandas de alguna manera también eh, y, y solidarizarse como lo hemos ido observando cada vez más eh, y lo podemos constatar en el caso de Bernardo, lo hemos podido constatar con María Choc, lo hemos constatar con la agresión contra las defensoras, los defensores. O sea, hay una dinámica, digamos, creciente eh, de una conciencia, digamos, de, de, de, de interconectarse, de, de, de, de, de agruparse, aunque en la práctica puede ser que eso sea mucho más complejo. Entonces, yo lo que, en, en resumen, lo que observo es un proceso paulatino donde vemos cambios cualitativos eh, importantes, eh, sinergias construyéndose. Eh, imaginarios del otro país, esa utopía por la cual luchar eh, aclarándose poco a poco, eh, debates sobre caminos a, a, a, que, que deben caminarse en, en esta dirección y esto eh, eh, en medio de que aquí el acoso, la represión, digamos, el sistema de dominio eh, eh, permanentemente ha agredido, digamos, a las fuerzas comunitaria, la fuerza de los pueblos originarios, etcétera, precisamente para impedir que avance, y no han podido hacerlo. Y eso me indica que hay una pérdida de legitimidad y forma de ejercer dominio, digamos, ¿no? Este, porque si el dominio clave, la hegemonía, nunca es completa, siempre es disputada, digamos, permanentemente. Pero este, lo que son procesos que me parece que, que nos dan esperanza, y yo creo que es un momento histórico... Eh, y con eso termino, donde tenemos que apostar en la esperanza. Y yo no creo, y yo creo que los únicos en este país que realmente pueden, tienen la potencialidad y la capacidad para, para, para encaminarnos hacia otro futuro, son precisamente las comunidades, los pueblos originarios, las mujeres, las comunidades en resistencia, eh, eh, eh, digamos, y todos quienes creemos que este sistema, eh, porque es criminal, porque destruye la vida, ya no debe continuar, debe cambiarse desde la raíz, desde, desde abajo. Entonces yo creo que todo esto, eh, yo creo que el pesimismo en esta coyuntura de crisis y transición es muy mal consejero. Y, y, y si algo hemos observado y aprendido en la historia es que los pueblos en su complejidad y diversidad, cuando, cuando, cuando, cuando ven, cuando tienen una utopía, caminan y caminan y, y van a caminar y este proceso nadie lo va a parar. Pueden criminalizar a quien quieren, pueden tomar preso a quien quieren, pero esta parte avanzado en la, en, en la cuestión ideológico-organizativa, en los imaginarios, no lo pueden ya eliminar ni por decreto, ni vía, ni, ni vía represión está ahí. Y esto es muy, muy importante para este país. Entonces, eh, disculpa que me extendí. Es así lo no te preocupes. Muchas gracias, Simona, por la respuesta. Tenemos otra pregunta para, para Mario Celada de Alejandro Villegas. Y esta dice, ¿cómo se podrían explicar los altos porcentajes de excedente bruto de explotación en la industria extractiva en el 2020, específicamente para la industria de palma africana, la minería metálica y la caña de azúcar? Adelante. Gracias. Concretamente por, por el tiempo, ¿verdad? Eh, como yo les comentaba, cuando uno analiza la serie del excedente bruto de explotación eh, en las cuentas nacionales, uno empieza a ver que hay un estancamiento, más, básicamente desde el 2016 hasta la fecha en las remuneraciones para los asalariados, ¿verdad? Por el lado contrario, vemos, por ejemplo, cómo en, en el sistema financiero global los commodities tienen un proceso de apreciación. Yo les decía, estamos ante el inicio claramente, eh, o yo considero que estamos ante el inicio claramente de un nuevo superciclo, ¿Verdad? Y esto quiere decir una apreciación, en este caso, de, de los precios internacionales de lo que se menciona acá, ¿verdad? Minería metálica, eh, palma africana, caña de azúcar, ¿no? Entonces, evidentemente, inclusive petróleo, que no, se, no, no lo mencionó ahí el compañero, pero de hecho, eh, esto lo que genera es un mayor volumen agregado de, de, de Producto Interno Bruto de este tipo de actividades con salarios estancados. Entonces, evidentemente la brecha se amplía, ¿verdad? Aunque tuvo una caída, les decía, en, en el 2020 por la desaceleración que tuvo la economía global en general, pero aún así la brecha es muy amplia porque tenemos salarios estancados, ¿verdad? Y eh, ganancias que se incrementan a partir de esa especulación financiera de los commodities a escala global. Entonces, por ahí podemos encontrar una, una explicación muy, muy clara. ¿verdad? Y esto no es solo en el 2020, de hecho, esos altos valores de excedente bruto de explotación, particularmente en estas ramas, si y yo incluyo el petróleo, eh, están desde el inicio de, de, de, del, del siglo XXI. ¿verdad? Gracias, Mario. Eh, bueno, quiero agradecer a las personas que siguen estando en Facebook. Eh, me anuncian que mantuvimos una sintonía con 105 personas, así que muchas gracias por las personas que han estado constantes tanto el día de ayer como hoy. Ya vamos llegando al momento de darle cierre a la actividad. Vamos a darle espacio a las últimas dos preguntas que, que tenemos en el tintero. Eh, la primera de ellas es eh, de Indira Franco, que dice, en esta recomposición oligárquica en el país, puede también ahora incluir a la USAC si llega un rector afín a sus intereses. Eh, la segunda también plantea, eh, la segunda pregunta, la voy a plantear así porque por el tiempo, eh, ¿cómo construir, bueno esta me imagino que es para Simona, la primera debe ser para Mario, y la segunda para Simona, ¿cómo construir ese sujeto frente a una sociedad cruzados de brazos? Supongo que sería, ajá. Esa sería la pregunta. ¿Cómo construir ese sujeto frente a una sociedad cruzada de brazos? Y con esta cerraríamos la ronda de preguntas. Brevemente con la pregunta de Indira para, para darle la palabra a Simona. Sí, evidentemente, y, y esto es el, el, el fraude en ciernes que estamos viendo para la elección a rector. ¿verdad? Entonces, efectivamente, eh, ha habido un interés histórico por por la privatización de la universidad, un interés histórico por su debilitamiento institucional y ahí está, ¿verdad? Es decir, es parte de, de, de toda esa, esa estrategia, entonces lo que señala Indira eh, es una forma de ver la recomposición del poder, eh, tocando en este caso la, la autonomía, ¿verdad? Y, y la institucionalidad de la universidad. Gracias María Adelante Simón. Ay, perdón. Este, sí, es, es que es muy, digamos, una sociedad cruzada de brazos, quizás es una generalización eh, que habrá que examinar con más detalle, ¿no? Este, una cosa es que la sociedad como tal se expresa en, en movilizaciones, en protestas, que se suma a acciones visibles de, donde expresan su conformidad, como lo que podemos ver en el 2015, el 2016 o en noviembre del 2020, pero este, yo lo que percibo eh, y, digamos a través de, de los datos que estoy visualizando es que por un lado la inconformidad está creciendo y está creciendo en sectores de clase media, digamos, eh, discursivamente, digamos, pero también quizás no, no protestan, digamos. O sea, ¿cómo...? cómo y yo siento que hay cambios subjetivos, digamos, de cara a, a, a, al futuro, al país, ¿no? Este, lo que Si bien hay, hay sectores que están insertos, digamos, en, en la sobrevivencia diaria y, y no quieren saber lo que pasa en este país, hay otros que, que, que indudablemente se preocupan, pero no saben cómo conectarse y el cómo conectarse tiene que ver con los desafíos organizativos y cómo reconstruir tejidos organizativos, variales, locales, nacionales, donde esta inconformidad, esta creciente digamos, inconformidad eh, múltiple puede conectarse a, a expresiones organizadas, digamos, ¿no? Y ahí hay muchos desafíos porque es un contexto complicado para esto. Este, y por otro lado, hay mucha gente inconforme, pero lo expresa vía redes, digamos, ¿no? Que uno dice, bueno, por vía redes cualquiera puede decir algo, pero son, eh, es, es, eh, es interesante. Yo, yo, eh, yo percibo cambios subjetivos en, en, en, en, en diferentes sectores que antes a lo mejor eran mucho más eh, conservadoras o eh, indiferentes o, o digamos no. Y, y hoy tienen, hay, hay cambios ahí, digamos. Entonces yo creo que en la medida que esta restauración autoritaria y espuria avanza, digamos, eh, genera contrarreacción digamos, y de hecho lo estamos observando, o sea, lo que estamos observando ahorita en la San Carlos, independientemente que logran o no imponer a, a este rector de manera ilegal, digamos, el hecho que de repente no sé cuántos colegios se hayan pronunciado y, y, y tal, es una cosa que yo antes no había visto, ¿no? Entonces, y así podemos ir por diferentes eh, ejes y, y segmentos sectoriales, ¿no? Pero bueno, este, no, no sé qué más decir, <risa> gracias. Muchas gracias Simona por la, la respuesta. Vamos a, a pasar a dar cierre a, a esta jornada académica. Reitero en nuestro agradecimiento tanto como consejo académico de la Cátedra Karl Marx, en la asistencia de los participantes en Facebook y también eh, a las personas que nos acompañan por medio de Zoom. A, a, a, a continuación estaremos escuchando a al coordinador del área de antropología, el maestro Mario Sosa, que dará cierre a esta actividad y que también dará el respectivo reconocimiento a los ponentes del día de hoy. Adelante, Mario. Muchas gracias, Victoria. Pues los que hemos asistido a este día de la jornada de la cátedra Karl Marx, estaremos de acuerdo en que tanto ayer como el día de hoy eh, nos fueron aportadas extraordinarias conferencias con perspectivas complementarias que si algo hacen es permitirnos eh, asirnos de un conjunto de informaciones, de análisis e interpretaciones sobre esto que eh, hemos pretendido analizar, que es lo relacionado con el capitalismo y la hegemonía del mundo de hoy en términos generales, que obviamente nos fue situado a partir de esa conflagración entre Ucrania y Rusia, que es una conflagración que trasciende evidentemente el plano militar, que de alguna manera representa un epicentro de esa crisis y de esa confrontación en todas las dimensiones del capitalismo y de la configuración imperialista y de los bloques de poder a nivel global. Y hemos el día de hoy entonces eh, eh, entrado en una, en una fase en la cual tanto Mario como Simona nos han aportado una perspectiva sobre las implicaciones del capitalismo global en nuestro contexto a partir efectivamente de recuperar sus características particulares de desarrollo en este, en este territorio que llamamos Guatemala. Y a partir de ahí una aproximación importante a cómo se viene configurando el régimen político en el país, el bloque de poder, su política eh, en materia no solo eh, hegemónica, sino también represiva en estricto sentido. Eh, de tal manera entonces que creo yo, yo en lo particular me siento muy enriquecido a partir de estos aportes, agradezco profundamente en este caso particular a Mario Celada, a Simona Genova a quien eh, por supuesto les trasladamos no solo un abrazo, un agradecimiento, sino además un reconocimiento a través de, de un diploma que esperamos en un momento determinado nos proyecte eh, nuestra eh, colega Andrea Monroy. El diploma dice, Cátedra Karl Marx, Jornada Académica, Capitalismo y Hegemonía en el Mundo de Hoy. Eh, eh, otorga el presente diploma a Mario Celada por, su, por, la, por dictar la conferencia Crisis de Capitalismo y Régimen Político en Guatemala. Similar texto eh, está ubicado en el diploma para Simona Yagenova y lo firma tanto el director de la Escuela de Historia, el doctor Ángel Valdés, como mi persona en calidad de coordinador del área de antropología. Eh, sin más, solo decirles que en seguimiento a esta jornada eh, prevemos dos actividades de inmediato, eh, una, una inmediata y otra en los próximos meses. La primera de ellas será una conferencia que se titulará Crisis de la Hegemonía de Estados Unidos y el Ascenso de China. Esta conferencia va a ser dictada por eh, Claudio Katz, un marxista argentino que es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Es profesor e investigador en la Universidad de Buenos Aires eh, y tiene, por supuesto, un conjunto de publicaciones de libros que, eh, que indagan e interpretan al, el capitalismo contemporáneo y las crisis de la economía global. Eh, adicionalmente, textos, por supuesto, sobre economía marxista. Esta actividad la tendremos el día 23 de junio, el próximo mes, siempre en horario de 17 a 19 horas. Y eh, eh, en previsión para el mes de septiembre, eh, el 29 y 30 de septiembre, para ser más exactos, tendremos una jornada que abordará los 100 años del comunismo en Guatemala. Un, un hecho histórico, indudablemente, eh, precisamente porque eh, este proyecto político, esta ideología, esta propuesta interpretativa, no solo de la realidad eh, capitalista, sino de, del proceso de transformación social, ha sido uno de los ejes fundamentales eh, de las distintas luchas que han habido en cada una de las etapas, en cada uno de los ciclos de lucha, como lo denomina precisamente Simona, a Simón no al recuerdo sus, sus enseñanzas, verdad han sido, ha sido una parte fundamental que explica estos ciclos de lucha en nuestro país, en la búsqueda, por supuesto, de construir una sociedad eh, justa en, en, to, en todas las dimensiones, ¿verdad? Una sociedad plenamente justa. Eh, sin más, eh, reitero mi agradecimiento a los que estuvieron participando el día de hoy como conferencistas, por supuesto, a quienes nos acompañaron con su presencia, con su participación, con sus preguntas e inquietudes, eh, y a, agradeceré, por supuesto, el apoyo siempre de la Escuela de Historia, para desarrollar estas actividades, así como a los miembros del Consejo Académico de la Cátedra Karl Marx, quienes, sin, sin, sin quienes, por supuesto, esta actividad habría sido eh, imposible. Eh, Concluido diciendo, buenas noches para todos, eh, esperamos encontrarnos pronto nuevamente en este tipo de ejercicios de, de alta calidad, ¿verdad? Esa es nuestra pretensión, que lo sigan siendo, de alta calidad interpretativa y por supuesto también propositiva de cara a las búsquedas de transformación social. Buenas noches a todos y todas.